Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos, bienvenidos. Me hace falta poner la música, no la puse la música de fondo. Mientras tanto, pues, Andrea saluda a la gente. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo les fue a todos de feliz año nuevo? ¿La pasaron todos con sus familias o solos? Eh, les mandamos un feliz año nuevo, que este año les vaya a todos muy bien y de, que tengan mucho dinero. Que tenga mucho dinero. Uh -huh. sí, saluditos Luna, bueno. saluditos Maru. Sería muy bueno que todos tuvieran mucho dinero, claro que sí. Sí, que tengan dinero, y salud. salud y muchas cosas más. Sí, dinero y salud. Y amor, ¿crees que también, amor, que sea bueno? Sí, amor, ¿por qué no? Sí. Salud, dinero y amor. Feliz año, gracias Ana Pimentel, bienvenida, ¿cómo estás? Saludos a Enrique Ruiz, Ghost in the Wall, buenas noches desde Chimalhuacán, Wilmer, Domínguez, gracias, dice para Fox, eh, nos vemos muy oscuritos, no te gusta ser prieta, Ay no, ¿quién dijo que imagínate vivir con eso toda tu ¿quién vida, dijo que no. con ser prietos. Uh -huh. a mí sí, Chévere y... más me vea, pues qué, no pasa nada Además tú no te ves prieta, tú te ves súper No, digo yo que nos ven muy oscuros Pues si nada más Nos escuchan porque para qué quieren vernos ni, ni me bañé, ni me peiné No importa, no importa Que nos vean Dice Palafox Vaya, pensé que ya jamás volverían Estos en vivo, feliz año Desde Catemaco Bueno, sí, sí, sí, claro que sí eh, pues empezamos una, un nuevo año, ya estamos a 10. Sí. No manches, ya estamos a 10 de enero, o sea, no había transmitido como en 15 días. Sí. No puede ser, 15 días. Me lo robé un rato, entonces disculpen ustedes. No, no digas eso porque la gente te va a odiar de que porque estoy contigo, por eso no transmitía. Pero tienes derecho a descansar unos días, ¿no? Este, ya te devolví. Pues no, en, en realidad no. No tengo por qué descansar. Unos días Cuando muéramos vamos a ir a descansar todos. Bueno, sí, también. Pero eh, pues unos días y ya. Maru, gracias, Ghost in the Wolf. Gracias a Álvaro Recoba. Eh, sigues con el Banox, no notifica en vivo, ya sé, ya sé. Digo, esto no se va a quitar. Eh, no se va a quitar el baneo que tengo. Entonces, pues bueno, eh, pues les agradezco que, que busquen la transmisión, que la encuentren en otras redes sociales y que vengan aquí a YouTube, eso les, eh, les agradezco muchísimo y pues es, un, es algo bonito para que podamos seguir transmitiendo de noche, compartir cosas, platicar lo que nos sucede, platicar historias paranormales, platicar sobre eh, cosas que suceden en el mundo, etcétera. Sí, también extrañaba estar con ustedes, pero sucede que eh, creo que esto de que no transmití se debe a que igual no lo van a entender, pero es simplemente porque no tenía, no tenía, ¿cómo se dice cuando alguien quiere, a, se motiva para hacer algo? No tenía no motivación. No tenía motivación pero no es, es algo que yo decida o, o no decida, simplemente, eh, como les digo, no, no lo van a entender todos, pero cuando yo no tomo mis medicamentos, la verdad es que tenía un ritmo de medicamentos y la verdad yo me sentía muy bien, antes de terminar el año me sentía bien, entonces empecé a dejar algunos medicamentos porque... Y primero los fui este, consumiendo de a poco, y después intermitentemente, y después los fui dejando porque dije, pues ya mucho gasto, yo me siento bien, entonces, pues voy a ir dejando algunos, ¿no? Y, pues bueno, ya, esto ya cobró factura se dice, o bueno, los resultados fueron de que me suceda esto, de que no tenga motivación. Esto es parte como del, de la depresión, cuando uno tiene depresión o tiene síntomas de depresión o esto, no le dan ganas de hacer nada, se siente cansado, le duele el cuerpo, eh, quiere dormir pero no puede dormir, no quiere dormir pero quiere hacer cosas, no soy creativo, eh, no tengo ilusiones, eh, siento que todo ya no es necesario, que etcétera, son, es como boicotearse uno mismo, esto de la depresión, entonces, no me había tomado todos mis medicamentos como se debe, y, eh, pues creo que sí lo estoy resintiendo, entonces, simplemente desde ya sé, siento nervios, siento ansiedad, cuando se acerca la noche, de saber que voy a transmitir, y les digo, no lo pueden entender, a lo mejor no lo entienden, pero siento nervios, y, y, y ya que cada que, que se acerca la hora, las 10, 10 y media para transmitir, eh, espero a que se pase la hora para decirme yo mismo, eh, ah, ya no hice transmisión, pues bueno, ya mañana la hago. Entonces es una lucha, una lucha en mi mente de, de hacer o no hacer las cosas. Entonces, pues esto es parte de mi de lo que yo tengo, entonces pues también esto sirve para darme cuenta de que pues todavía no estoy bien, yo no sé cuánto tiempo vaya a, a necesitar medicado, o pues, si esto vaya a ser de por vida, a mí me parecía que ya estaba bien, porque la verdad sí me sentía bien, pero pues es que pues sí los medicamentos son lo que me hacen sentir bien, y pues no quiero escuchar estas, estos comentarios o consejos de... Busca alternativas, busca que las agujas, busca que la meditación, que busca que los sonidos, que busca con eh, medicina alternativa, que eh, eso me causa también ansiedad, me, me causa problema, entonces es un problema conmigo mismo, de, de mi mente, pero bueno, oh, eh, hace, desde el día de ayer, creo que estoy consumiendo ya mis medicamentos como se debe, lo estoy tratando de hacerlo bien. Y pues eh, también eso, eso de que no me había tomado mis medicamentos, ya no me estaba dejando dormir. Entonces me estaba durmiendo como hasta las 4 de la noche. 4 de, 4 la, de la mañana. 4 de la mañana. Y este, me despertaba como a las 2 de la tarde, comía entre que trabajaba y no trabajaba, esperaba que se hiciera de noche, o sea, era un círculo muy feo lo que estaba viviendo, yo Andrea le decía que ya nos vamos a dormir temprano porque yo quiero despertar eh, 8 de la mañana, estar trabajando, estar haciendo cosas, creando, pero la verdad es que la enfermedad simplemente no, no me ha dejado. Parte de la enfermedad creo que se debe a precisamente, pues, los, el baneo que tengo en internet, de redes sociales, es que de pronto cuando... Cuando uno está muy bien, está haciendo las cosas espectacular, estás logrando tus sueños, estás generando ingresos, estás estando cómodo, eh, tienes muchos llamados, la gente te conoce. Cuando estás en lo máximo y estás muy contento, que te corten las alas así de pronto y tengas que caer completamente, pues es un golpe muy fuerte eh, y tratar de lograr nuevamente lo que tenías es lo que seguramente me ha provocado tanto estrés, tanta ansiedad y tanta depresión. Pero bueno, 10 eh, días, espero que estos 10 días me hayan servido también para conocerme y pues regresar porque no solamente me ayuda, claro, con sus superchats, con los likes, con las compartidas, con que ustedes estén aquí, no solamente con eso me ayudan a que pueda seguir haciendo este contenido, creando contenido y demás, sino también, pues, me ayuda a, a platicar o a hablar, a sentir que, que alguien me escucha, a compartir las cosas que me gustan, que Andrea, pues, ha estado conmigo, me ha ayudado. La verdad que si ella no estuviera, sí estaría, estaría peor, porque simplemente me acostaría en la cama y no me movería. Pero ahora que está acá ella, pues, de pronto... Eh, me nace que hagamos una pintura, me nace que pintemos algo, eh, entonces si sí te hablo de alguna cosa o vemos una película o, pues yo también te, te recuerdo de las pastillas, ¿no? pero, pero sí. es que sí son bastantes, sí yo la verdad dije, me voy a, a, a quitar unas pastillas para, para no gastar tanto, porque es una gastadera cada mes y me dura medio mes las pastillas, ¿no? todo y hay que volverlas a comprar y todo. Por eso dije, pues ya me siento bien. Empezó a dejar de tomar algunas, pero pues no fue la solución. Entonces, pues ya estoy tomando nuevamente bien las pastillas. ¿Tienes baja la testosterona? Tenía esos síntomas. Eh, Álvaro Ricova, sí, yo creo que también. No sé a qué se debe a que la testosterona la tenga baja. Al medicamento. Pero sí, sí creo que la testosterona la tengo baja también. Yo pensé que ya no iba a haber transmisiones desde el video de broma, de adiós a las transmisiones, ya no hubo transmisiones, qué bien que regresaste, otra vez. Esa era bromita. Pues era broma, sí, sí, era uh -huh. broma, era broma. Pero no uh -huh. sabía que me iba a pasar esto también. Eh, hombre mágico, un abrazo, saludos, bienvenido. Dice Taikempo, ¿por qué no haces ejercicio? Eh, es lo que les digo, que no lo pueden entender, porque. Claro, podría hacer ejercicio, claro, podría salir a caminar, levantarme temprano, ir a hacer ejercicio. Aquí el problema que les digo que no pueden entender es que no pueden entender cuando uno se sabotea, se autosabotea. sabotea. Es, es decir, tengo la ener no, no sé si tengo energía, pero no tengo las ganas de hacer nada, ¿no? No me nace, no quiero. Es una situación fea lo que es este problema mental, porque es un problema mental. Entonces, sí, seguro puedo hacer infinidad de cosas. Simplemente es que nada más no quiero hacerlo. No, no me nace, no tengo... ¿Cómo dije hace rato? Motivación. No tengo motivación. Es como si me apagaran el botón de motivación. Y entonces, cuando no tienes motivación, pues nada, te, nada quieres hacer, porque nada tendría sentido. Todos tenemos motivación, motivaciones diferentes, el por qué nos levantamos temprano, el por qué vamos a trabajar, el por qué eh, nos esforzamos, todos tenemos un motivo, cualquiera que este sea, cada uno de ustedes tiene un motivo y, y lo hacemos por precisamente esos motivos. Cuando no hay motivos, simplemente no quieres hacer nada y nada te nace y no tienes creatividad. Entonces, pues ya tenía mucho rato que ya no les hablaba de la enfermedad, afortunadamente con las pastillas habíamos progresado muchísimo, había estado muy bien y ya no me habían visto mal. Ahorita no estoy tan mal, pero sí me doy cuenta que, que me había afectado por dejar de tomar medicamento, Este, por eso, por eso es Dice Luis Trendón, si personas como el hombre que le falta la pierna salió adelante con el ejercicio, ¿tú por qué no? Tú estás completo. Es que el hombre que le falta una pierna, pues le falta una pierna, pero a mí me sabotea mi cerebro. Es la mente. La mente, o sea, es como, si a él le falta una pierna, a mí me falta la mente. Entonces, por eso que todo mi cuerpo no, no hace más. Porque, pues, de la mente sale todo. Si me faltara una mano, pues digo, pudiera hacerlo. Si me faltara la vista, qué horrible, pero tendría que hacerlo. Ojalá nunca me falte nada de eso. Y el, el que te haga falta la mente, es, es, es horrible, es, es feo. Eh, yo creo que hay gente aquí que, que ha vivido la depresión, la ansiedad y estos temas, y seguro sabe de lo que le hablo. Y la gente que no ha tenido eso, afortunadamente, y ojalá nunca la tenga, de verdad no lo, no lo pueden entender. No pueden entender porque qué es tan fácil decir, pues échale ganas, ¿no? O hazlo, levántate temprano y haz esto, eh, la vida es, es bonita, sé feliz, tienes todo. No, no, nada de eso. No es tan fácil. Las palabras no sirven, simplemente no sirve el mecanismo mental y lo que necesito, sí, lo que sí me ayuda es tomarme mis pastillas, todas las que sean necesarias a la hora que, que, que se dice, y con eso sí. sí. Por eso no había eh, hecho transmisión, había hecho otras cosas, me había motivado en otras cosas, esto del autosabotaje que tengo en la mente me había empezado a... Bueno, había empezado a, a, a pensar como, pues si, si cambio de hacer cosas, a lo mejor, pues ya me dedico a otra cosa, etcétera, ¿no? Como, como dejar esto ya por la paz, las redes sociales, pero... Eh, pues no, no, no, no, esto solamente son pensamientos malos que me llegan, y, y la verdad creo que sí pudiera hacer más cosas, pero también creo que estamos en la era de la tecnología, de las redes sociales, y de que es muy difícil llegar a, a que aquí haya 300 personas viéndome, y debo de, de luchar por, por mí, por esto, entonces, pues espero su comprensión, por eso no había hecho transmisión, gracias a Daniel Corral, mira los superchats me ponen contento, gracias por los 65 pesos, Hola, aux. le puedes mandar un saludo a mi esposa Alejandra, saludos de Ciudad de México, le mando un abrazote a Alejandra, que esté muy bien en la Ciudad de México, deseamos que todos sus propósitos se hagan realidad, vamos a preguntarle a André, porque fíjense que no le pregunté, ¿tú qué? tienes propósitos para este año? ¿te conociste sí, algo? Sí. a ver, cuéntame, no me los dijiste sí, eh eh, quiero más dinero, Eso, okay. <risa> más salud, okay. bueno, claro que la salud siempre la tengo, Oye, sí nunca saludos, me enfermo, ¿No? no, lo raro es que nunca me enfermo, no que, que, un, que un dolor de estómago, bueno, pero de que me enferme gravemente, no, eh, una operación jamás he tenido, eh, ¿no?, entonces, salud, ¿estás muy bien? Sí, sí, ¿no? menos mal, porque sin salud uno cómo hace para trabajar o para ¿Estás bien de la? Bueno, de la mente no sé si sí, sí, tanto, pero físicamente sí estás bien. Pues de la mente yo me, yo yo sé que pues, pues no es que pues sí, yo estoy bien, no es que esté mal, ¿no? Pues yo me siento bien, o sea, no me deprimo. Sí que a uno le da tristeza de pronto algunas cosas, pero de que tenga una depresión así extrema, no o que tenga alguna una cosa rara no pues no sé tú qué has visto de mí no no, no estás no? bien eh, bueno ¿Y eh, qué otro propósito tienes yo, más dinero más trabajo es que no pidas trabajo eh, porque yo un, un un año dije que este año que venía que tenga mucho trabajo y tuve mucho trabajo y tenía poco dinero entonces entendí que no no hay que pedir trabajo hay que pedir dinero ya o mejor, bueno, o más de dinero, mejor, estabilidad, yo creo que hay que estabilidad, pedir estabilidad, sí. comodidad, sí, eso, estabilidad, porque a lo mejor también nos llega mucho dinero, pero pudiera ser la indemnización, o sea, a lo mejor un millón, dos millones de pesos que te den, una indemnización porque te atropellaron y te dejaron cuadrapléjico, entonces, ¿para qué quieres dinero, no? Sí, Pues bueno, estabilidad. Eh... Algo importante, eh, yo tenía una persona que era un corredor de arte que me ayudaba muchísimo eh, con mis obras, pero eh, estoy necesitando otra persona, entonces eh, necesito eso, otra persona que tenga muchos contactos, muchas cosas así, para que me ayude pues a promover mi obra también. tenías, entonces, ¿tenías eh, un corredor? Sí, eh, lo tengo, pero pues... Eh, quiero otra persona también que me ah, ayude y que tenga muchos contactos o sea, sí, con más. él sigues bien, más, no, sí. no tienes ningún problema sí eh, quiero hacer más exposiciones de arte ya empecé con una que estoy en, en ese momento pues de hacer como como la gestión pero pues ahí va todo bien empezando el año y, y pues eh, viajar eh, bueno eso es como lo principal después pues ya veré qué más dinero, yo tengo pues mi hojita donde tengo todo viajar y pues lo que te gusta ¿no? que uh -huh. es pintar y hacer exposiciones, uh -huh. reconocimiento sí, también, sí, sí, sí está claro. padre, son, mira, es el día 10 y apenas ahorita que estoy platicando con ustedes y con Andrea este como que estoy empezando mi año porque, ¿no? estos días en realidad no hice nada sobre este nuevo año y pues hoy me empiezo a dar cuenta que podemos empezar el año ya haciendo cosas interesantes, importantes, todos, todos, espero que les vaya muy bien este año, sí vamos a tener la mente positiva y que todo salga bien, se le extrañaba, dice, yo también los extrañaba, Andrea también, sí sí Lizeth Martínez dice, yo quiero salud, amor y viajar, eso, ¿Le falta amor a Lisette Martínez? Gente, mea en la pantalla está apareciendo Lisette. Esa muchacha está solicitando amor. Wow, Yo creo que es la oportunidad aquí de muchas, muchos que también estén buscando el amor. Tienen una oportunidad, ¿eh? Amor y viajar. Hay para todos, eso hay para todos, para todos. También le mando un abrazote inmenso a mi hermano eh, Leo, el desconectado, que está aquí en pantalla... Con Leo tenemos muchos años trabajando, conozco los problemas que tiene, eh, también problemas de depresión, digo, discúlpeme por ventilar lo que le pasa también, y eh, que está trabajando para salir de esa enfermedad tan horrible, y espero y deseo que todo este año le vaya mucho mejor, está trabajando para que le vaya muy bien, en lo que pueda lo voy a ayudar. Es eh, de, de mis amigos que más aprecio y que siempre ha estado conmigo, me ha ayudado en las buenas y en las malas, a pesar de que él también pues eh, la pasa un poco un poco mal en algunas situaciones en algunos momentos, pero aquí estamos mi hermano te mando un abrazote y vas a ver que, que juntos vamos a hacer cosas increíbles y vamos a, a estar eh, estables vamos a tener estabilidad ahí está el canal del crimen, el canal del crimen le mandamos un abrazote también a nuestro hermano del canal del crimen, ¿dónde está?, por aquí estaba, aquí Ahí está, está saludo. saludotes hasta Chile, gracias mi hermano por estar acá, por eh, acompañarnos esta noche de regreso, estamos en la segunda temporada, ahora le voy a poner segunda temporada de los relatos oscuros, estamos iniciando una segunda temporada, le mandamos un abrazote a nuestro buen amigo y hermano hasta Chile, Laura, Hola. Laurita, buena todo eso ayuda mucho a esas crisis y lo más importante, perdonar y perdonarte ayuda mucho ay este, eso de perdonar y de perdonarse es, si fuera fácil Laurita, si fuera fácil perdonarse uno mismo este, pues podríamos salir de, de estos problemas mentales es, es, es, un, difícil. es un gran reto es, que es, difícil. es un gran reto mucho, todos, todos tenemos alguna cosita difícil y esas cuestiones mentales, pues no es de que échale ganas, no, eso es, eso es de, de tiempo. Dice Farfán, yo también quiero ponerme bien mamado este año. Yo también todos los años he querido ponerme bien mamado, pero, en fin, o sea, yo creo que es la enfermedad porque ya digo, ya no me importa. Y creo que empecé diciendo esto, empecé, creo que le dije a Andrea que no me había bañado, que no me había peinado y a lo mejor no es por cochino, ahorita que me estoy dando cuenta, a lo mejor no es porque sea cochino y dejado, sino porque como no tengo motivación uno se empieza a descuidar entonces se ve reflejado en todo entonces, no soy cochino mi amor, no. estoy enfermo no. eh, Maru, gracias que se ha suscrito la piba de Argentina se acaba de sus suscribir eh. y es miembro del canal, gracias Maru porque a pesar de que peleamos la última vez y que seguramente yo peleé además por lo que les repito, por no tomar mis medicamentos. De hecho, si se dan cuenta, en, en Facebook peleaba mucho todos los días. Y si se dan cuenta, los que me siguen en Facebook, dejé incluso de pelearme, dejé incluso de publicar o de comentar, porque ni, ni siquiera había motivación para quererme pelear. Ahorita me, doy, me estoy dando cuenta que... Y ayer estabas un poquito... Irritable también. Irritable, o sea, yo no podía decir nada porque ¡uf! ¡Pum! Sí. Entonces ya ya me doy cuenta de que no... no, no o sea, ya cuando eh, eh, actúas así, ya me doy cuenta de que no te estabas tomando tus pastillas. Entonces sí, sí, sí es difícil, es difícil. Pues yo no sé cuándo me toca mi, mi cita con el médico, pero pues le voy a tener que ser sincero y decirle Dejé este y este otro medicamento y me sucedió esto. Obviamente me va a regañar, pero mm -hmm. creo que mucha gente pasa por esto. Cuando se siente bien, deja de tomar las cosas. Yo creo que es un error que todos los que están enfermos cometen sí. en sus diferentes enfermedades. Sí, sí, porque te hacía mucho tiempo, no, no, o sea, no, no te irritabas tanto. No, y ahora ya, ya me, me estaba irritando sí. también, me estaba enojando. Eh, entonces, pues bueno, voy a decir al doctor que lo que hice, y pues si me receta más, pues ahora voy a tener que seguir comprándolo y tomándome lo que él me diga, porque prefiero estar medicado a tener un descontrol de, de emociones, de conductas, de actitudes, es, es difícil. Sí. La gente que, que de pronto tenga... Estos problemas mentales de salud, si ya están medicándose, pues igual por ahí les puedo dar algún consejo. En mi ejemplo pueden ver que no deben de hacer tales cosas. Y la gente que se identifique con estos síntomas y que nunca se haya medicado ni ido a un psiquiatra, pues piénsenlo, piénsenlo porque es necesario. Uno piensa que simplemente, ah, tiene, tiene el, este... ¿cómo se llama? Este, el carácter fuerte tiene carácter fuerte ah, él es así ella es así piensan que es parte de su personalidad pero no, tienen problemas o tenemos problemas mentales trastornos ahora que estaba yendo al psiquiatra me di cuenta que en realidad todos tenemos trastornos todos, en mayor o menor sí. medida y en diferentes cosas pero todos tenemos diversos trastornos, así es todos, todos, todos dice Liberto <risa> Flores no todos tienen dinero exactamente <risa> pues claro, y es sí. que el psiquiatra, o sea psicólogos, ir a terapias al psiquiatra terapias al psicólogo, todo eso es de mucho dinero Sí, la verdad se ocupa bastante dinero para esto, que no sea un impedimento, si ustedes saben que necesitan de un psiquiatra hay que hacer algo porque... y los medicamentos también son caros porque sí, la verdad es bastante, pesa, pesa mucho destinar cierto dinero, cierta cantidad de dinero al mes para estarte medicando y, y si no lo tienes y te dejas y es esto va creciendo esto va creciendo, por eso es tan difícil no, por eso hay, pues hay gente, gente. claro, pero eso hay tanta gente que terminan solos, porque pues la familia no sabe qué hacer, se alejan, que es lo peor que pueden hacer abandonar a una persona que está así pero eh, no saben ni ellos mismos qué es lo que tienen y terminan en el suicidio o, o en cosas que no en la droga o en el alcohol, tratando intentando de salir de sus problemas de la peor forma y en eso es en, en lo que termina eso Solecito que nos mandó cinco dólares y le agradezco a toda la gente que está escribiendo, estoy leyendo cada uno de sus historias, de hecho si quieren llamarme y contarme algo pues denme chance esta transmisión, denme chance de, de, pues, de hablar lo que venga, ¿no? Yo sé que a lo mejor estaban entrando para ver algo paranormal o demás, pero bueno, gracias por escucharme y por dejarme expresar, y si hablamos de algo paranormal, qué padre, sí. pero si no hablamos de algo paranormal, también no, no vayan a decir nada malo, denme chance, en este, las siguientes transmisiones, todo todo mejorará, porque es una segunda temporada, hoy estamos iniciando 10 días después de año nuevo, dice, entiendo lo difícil que es, que es un hijo tiene depresión y el otro crisis de ansiedad, y son padecimientos poco comprensivos y muy difíciles de llevar, dice Solecito, yo no sé por qué tantas cosas que uno pasa, les da esta enfermedad, yo no sé desde cuándo, sería bien interesante, yo quiero entrevistar a mi psiquiatra, porque tengo muchas preguntas, y quisiera saber desde cuándo se ha tratado de, de enfrentar esta enfermedad en la sociedad porque seguro lo teníamos desde siempre o no sé si por el ritmo de vida que tengamos ahora es que se detonó estas enfermedades y es muy común que la gente tenga ansiedad, depresión y demás problemas mentales. No sé si en la antigüedad hubiera o sucedían estas cosas. ¿Tú sabes de algún artista antiguo que tuviera estos padecimientos? Sí. Sí. A ver. Eh, Edgar Allan Poe tenía problemas. Eh, por ahí dicen que... Eh, Uy, oui, sí. O sea, muchas personas, yo creo que Hitler también tenía como sus problemas, ¿no? Por ahí creo que leí en un libro que ah, tenía bueno, como Crisis de Depresión. No sé si él tenía una Crisis de Depresión. Sí. O sea, tal vez se le puede pensar que, que Hitler tenía una personalidad, ¿cómo se llama este? Eh, bipolar no las personalidad personalidades extra. múltiples no la personalidad que te hace que creer uh -huh. que eres el mejor y... eh, ah narcisismo narcisismo sí esos ya son problemas también mentales podría ser uh -huh. Nicolò Paganini, dice Paganini sí o sea muchas personas yo creo que sí en la historia tuvieron como sus sus problemitas y um, yo creo que siempre ha existido eso yo si no sé qué tanto en qué cantidad el violinista del diablo ah Paganini tenía, tenía eso yo, sí, sí, sí, sí, Megalomanía, sí. Megalomanía, dice Paola Reina. Si alguien eh, es psiquiatra o psicólogo y quiere que podamos hacer una entrevista en las siguientes transmisiones, podemos empezar a hacer eso. Y yo voy a hacer a lo de los invitados que ya les había dicho, pero por lo que les estoy contando no he llamado a nadie. Elena, así es. Elena Vincent Van Gogh tenía depresión. Van Gogh. Sí, ah, pues pero sí. la depresión extrema y fue porque le iba tan mal en su vida, que, o sea, no vendía una sola obra, que su hermano lo engañaba, él, le decía, se le llevaba los cuadros y le decía que los vendía, pero sí. mentira, él los guardaba y se los compraba. Y le daba el dinero. Sí, le daba el dinero. Vendía. Entonces, eh, aún así, le daban sus crisis de depresión, decía que, que, que no tenía el amor que él quería de una mujer, eh, entonces, eh, yo creo que sí, muchos, muchos, muchos, muchos. Eh, eh, Dalí tenía Narcisismo Dalí se creía superior ¿Sí, a, a todos los artistas sí. Dice Charmely Telles. Mi novio extrañó a tus videos Es muy tóxico, ahora lo veo Algo tranquilo, debe ser que está entretenido Viendo tu live, gracias Charmeli. mira si es tóxico Quizá también necesita Este pues Los psiquiatras Ya no les digo los psicólogos no Para no darle trabajo a los psicólogos este, yo ya más digo psiquiatra porque en la desesperación de ser normal, mejor un medicamento, porque los psicólogos tal vez te, te platiquen cosas, te digan cosas que te hagan pensar, pero como les digo, hay momentos en que ya las palabras no sirven y se necesita algo químico, algo que te cambie. Pero, pero el psicólogo es el que llega como a la raíz no del, del problema y después sabe qué es lo que tienes y te Ándale. manda ah, al psiquiatra. Puede ser salto. si llegas a tener algún problema, sí, claro. O sea, el, o sea, tú hablas con el psicólogo y él es el que, a, a, a raíz de todo lo que tú le digas, como que busca de dónde tienes eso y qué es lo que tienes, sí, más o menos. Sí, sí, creo que sí. Este, estábamos hablando, hace unos días estaba hablando de, de una pastilla, un medicamento, algo que te dije que que eso hacía que tuviera más creatividad. estábamos hablando de, de, de mi medicamento? Sí. Ah, sí, porque una de las pastillas que tengo muy caras, cuesta 1800 la cajita, son las pastillas que me ayudan a enfocarme, a tener creatividad y tener motivación. Entonces, cuando me las tomo, empiezo a a crear, empiezo a, a sentirme feliz y es, empiezo a, a crear cosas, empiezo a, a trabajar a gusto y demás. Uh -huh. eh, realmente, como me dijo creo que Andrea, que estos son drogas, ¿no? Uh -huh. También, porque hacen algo, o sea, lo más interesante a lo que voy es que, qué interesante que haya cosas Sí. Que te modifiquen la mente sí. y modifiquen tu, tu forma de ser y tu actitud. Todo, todo, todo. O sea, yo que de, lo conocí a él desde que tenía ya su problema gravísimo, gravísimo, o sea, grave. Al verlo ahorita, yo desde afuera me di cuenta de cómo es que ese medicamento hace que cambie hasta, o sea, como, o sea, como la personalidad de la persona, o sea. De un, o sea, cuando no te los tomas vuelves otra vez casi que al punto anterior pero mientras los tomas eres totalmente una persona diferente a lo que sí. yo conocí sí. entonces yo, eso, eso era lo que hablábamos que es increíble que un medicamento eh, haga en tu cerebro lo que tu cerebro normalmente no lo, no lo, no lo pueda hacer entonces eh, te, te cambió la personalidad bastante o sea hasta forma de pensar todo, o sea, todo, todo, todo te lo cambió, entonces es increíble sí y aparte yo no sé esos medicamentos que hagan eh, pero hacen algo en tu mente uh -huh. que te transforman Sí. y entonces pues no quiero entender a la gente que se droga porque pues nunca a mí, para, les digo eso que hablen de marihuana o algo así, para mí es muy molesto, no sé por qué repudio tanto temas de, de droga pero, pues, cuando se drogan, yo creo que tienen sensaciones confortables, ¿crees? Yo creo que calma el sistema nervioso, entonces por eso es que sienten relajación. O sea, a una persona altera, cosas así, eso les calma, pero el sistema nervioso, o sea, no es que les, les arregle lo, lo, el daño que tenga en su cerebro como el, estos medicamentos psiquiátricos, ¿no? Mira, por eso dice de eh, Dime, dime, dime. Eh, eh, les voy a contar. El, un libro que estoy leyendo que se llama La esquizofrenia en el arte es muy bueno porque resulta que eh, en este libro eh, muestran eh, a las personas enfermas de esquizofrenia y los ponen a hacer dibujos, ¿no? a pintar, a dibujar. Y este libro eh, analiza bastante lo que sucede en el cerebro de las personas antes del tratamiento y después del tratamiento. O sea, a una persona, les voy a contar a una persona lo que le sucedió, y es que antes de, de, del tratamiento de la esquizofrenia, obviamente la esquizofrenia no se va del todo, ¿no? Pero trataba médicamente. Eh, esta persona antes dibujaba solo rayas y, y era un desorden tremendo. Y después del tratamiento empezó a dibujar. tuviste viste los, los dibujos, no? Sí, sí. Eh, ah, impresionante. Eh, por eso empezó la plática. porque ella está leyendo ese libro que dice de la esquizofrenia? ¿Cómo? De la, la esquizofrenia en el arte. La esquizofrenia en el arte. Entonces, como lo está platicando, me mostró que un enfermo esquizofrénico, pues dibujaba muy simple, y después de estar consumiendo el tratamiento, o sea, pastillas, comenzaban a dibujar, pero espectacular, sí. como si hubieran estudiado dibujo. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que me impresionó en mí, y dije, wow, ¿cómo puedes hacer, modificar tu mente con estos químicos, a tal grado de que puedas producir cosas mucho mejor, es decir, no necesitó esta persona estudiar dibujo, simplemente con el medicamento comenzó a tener este dibujos muy bonitos. Sí, entonces eso es lo impresionante, que los médicos en este libro dicen que eh, les causó impacto, hasta ellos mismos, ¿cómo será?, que estas personas... Eh, empiezan eh, como nada, o sea, hacer rayas y todo eso, y ya después del tratamiento esta persona empezó a, a pintar y dibujar como si ya hubiera hecho eso antes, lo mismo ahí hablan sobre la música, unos hacen un desorden, no tenían ni idea, y después terminan haciendo música entonces dicen que el cerebro se puede modificar eh, increíblemente con esos, esos medicamentos pues sí, me parece increíble porque, o sea creen que ¿Creen que, ya entrando en estas ideas, creen que, por ejemplo, ahí Leslie, Leslie dice, hace poco tuve la oportunidad de charlar con un médico especialista en adicciones y justo hablaba de eso, que en tratamientos se agudizan mucho sus sentidos, perciben más allá de nosotros, eh, o sea, va, pensemos en un experimento, ponemos a 100 personas dentro de una comunidad cerrada, habitacional, en donde pudiéramos estar este, analizando su comportamiento y demás, y si a estos 100 si personas les administramos estos medicamentos o estos químicos que los hacen agudizar sus sentidos, ser más artísticos, tener más energía, más armonía, paz, alegría y demás, pues sería interesante ver cómo toda esa sociedad está manipulada por este medicamento, pero que en realidad está produciendo personas felices. Sí. Pero sí, a la sí. sociedad, al gobierno, no. La verdad es que no le serviría una sociedad feliz o sí. Pues no, porque mientras estén tristes y bien fregados, es cuando los pueden tener así, manipulándolos. Porque si tú estás sano y feliz, eh, puedes hacer lo que lo inimaginable, ¿no? te sientes el, el, el, el rey del mundo y puedes hacer todo, pero mientras tú estés triste y todo fregado, pues ahí te van a tener, por eso es que yo creo que esos medicamentos son tan caros, todo eso es tan inaccesible para las personas del común, ¿qué? O sea, no, no, no hay cómo. Sí, dice, no, siempre pasa eso, muchas veces es perjudicial, de hecho, ya ha habido experimentos de cómo lejos de agudizar los sentidos los daña significativamente. O sea, me encantaría saber de química de este tipo de cosas para saber si, sí. cuánto sí se puede mantener una persona con estos químicos a, a, a que no sea afectada, porque quizás estos químicos la afecten de alguna forma. Uh -huh. Que si prendes el cosito, dicen, porque... Ah, ah, ok. El cosito, okay, okay. están tratando de llamar y no. Ah, sí, Dice, <risa> actualiza WhatsApp, actualizar. Sí, ¿qué? actualizar qué? A ver. Este, ¿qué? ¿Esto qué es? Deme un segundo, estoy actualizando el WhatsApp porque hasta se desactualizó. Aquí hay algo muy, aquí hay algo bueno. Dice Mars, como, como la serie Gambito de Dama, nunca la he oído. Acerca de una chica que juega ajedrez y toma drogas para mejorar su desempeño. Mm -hmm. ¿Toma ajedrez? Ay, ¿Qué dije? <risa> juega ajedrez. Ah, este... Mi teléfono. El rojito pues Porfa. Ah, sí, sí, sí, ¿no? Entonces, tomaba medicamentos para ser mejor ajedrecista? Sí. No, pues es que eso es lo que yo digo y yo no sé, bueno, qué tanto esté mal o qué tanto esté bien, si es trampa, si no es trampa o qué pasaría con eso a ver qué hago, esto es abro esto, abro esto ajustes, anunciar dispositivos vinculados dispositivos vinculados, vincular un dispositivo cambiar el método de verificación el tachecito este cuadrito leyendo iniciando sesión vamos a ver si inicia sesión para que me puedan llamar por teléfono porque ah, había personas que querían llamar y no se podía y no había visto que incluso estaba no he visto esa serie desactualizado pues, mi, mi whatsapp no de ya. parece que ya no. a ver vamos a ver otra vez Yo creo que te pasó con el medicamento lo que pasa con muchas cosas, que si uno corta eso, vuelve otra vez, o sea, se dañó todo el tratamiento. Tienes que empezar otra vez. Ok, dice aquí nombre de dispositivo, pues ya está, ya, ya ya está, ¿no? Ya ya lo logré, creo. A ver, ahora sí ven creo que ya lo, ya lo conseguí. Ah. Eh, ahí tengo una llamada vamos a ver, hola buenas noches ¿quién habla? hola buenas noches ¿quién habla? a ver, a lo mejor aquí en hola hola, buenas noches eh, dispositivo micrófono, altavoces, hola hola hola hola, hola. Hola, hola, hola. si ¿Sí me escucha? Ah, hola, Romita. hola, Ahí te escuchamos. Buenas noches. Qué gusto escucharte. Qué gusto verles nuevamente a ustedes, chicos. Te escucho un poco bajito. Mira, ¿Le puedes subir? A ver, ahí. Ahí, ¿ya me escuchas bien? Me, mejor, mejor. Gracias. Ya, ahí estamos mejor. Ok. Bueno, pues mira, referente a lo que se está hablando, por experiencia propia. Ya ves que yo te escribí el, el perdonarnos y el perdonar. Sé que es muy difícil eh, cuando se tratan de situaciones así. y Yo esto te lo digo porque, bueno, yo no sé desde hace cuánto tiempo tú padezcas de, de tu depresión o de qué fue que te diagnosticaron. Yo de hace 20 años, como anteriormente lo comenté, yo estoy diagnosticada con depresión con ansiedad múltiple de hace 20 años entonces imagínate tú de hace 20 años yo estoy bajo tratamiento psiquiátrico y, y es, estar cambiando constantemente los antidepresivos, los ansiolíticos los antiestamínicos, o sea es un es un sinfín de medicamentos ¿20 años medicándote? sí 20 años 20 benditos años eh, entre ellos, déjame decirte que lo peor que se puede hacer es suspender los medicamentos. Muy cierto lo que dijiste. Si tú ya estás medicado, es como el diabético. Si el diabético no le ponen la insulina o no, o, no, o no lleva su tratamiento como es, obvio le va a subir la glucosa y entra en un coma diabético. Y bueno. Entonces nosotros quienes padecemos ya de esa enfermedad llamada depresión o bipolaridad, esquizofrenia, un sinfín, porque hay, un, hay más de 100 tipos de depresiones. Uy, más de 100 Entonces, tipos de depresiones. Más de 100 tipos de depresiones. Y Andreita, que a ella le gusta mucho leer, eh, estaría magnífico que ella te ayudara en ese aspecto. Y créeme de verdad... Que el medicamento nos sirve, sí, pero sabes algo, nos sirve mucho más el apoyo que tenemos de quienes nos aman. Esto te lo digo ya por experiencia. ¿Por qué mencioné el perdonarte y saber perdonar? Cuando nosotros nos perdonamos por el daño que nos provocamos porque siempre va a haber un detonante que nos lleve a caer nuevamente en una crisis de ansiedad o de bipolaridad, en fin. Eh, cuando nosotros nos damos cuenta qué es lo que nos orilló a empezarnos a sentir mal, empieza a trabajar en ello. Tu cuerpo, por ende, ya sabe qué es lo que lo está ocasionando, mm. Eh, cierta te voy a decir algo y con todo respeto te lo digo si sí tenías ya días en tus en tus en vivos en los que sí te notabas un poco irritable eh, y, y era por esa y por ese motivo sabes y si a nosotros nos hubieras dicho saben qué? me siento así recuerda que tienes una legión una familia y que nos podemos apoyar entre todos. Cuando, cuando tú ya estabas así, y empezaba un detonante en ti, y, y, y tu cuerpo por ende ya lo sabe, tu cuerpo conoce qué es lo que te va a llevar a un caos en esas situaciones. Entonces ahí es momento de hacer un paro y decir, a ver, ¿qué está pasando? Eh, lo voy a poner figuradamente. Te miras al espejo y dices, a ver, oxla ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Respiras profundo, vamos a ver de dónde está viniendo esta situación. Porque no aparece de la nada. Siempre hay un factor que detona nuestras crisis. Entonces, soy muy redundante en esto. Cuando nos aprendemos a perdonar, Fox, aprendemos a perdonar a los demás. Pero no porque nos hayan lastimado, no porque nos hayan hecho algún mal. Simple y sencillamente eso es algo que nos ayuda todavía a sanar más. Que si te tomaras, no sé, un cóctel de pastillas que te den cinco, seis, siete pastillas en el día. Y de verdad no te estoy exagerando. Yo llegué a tomar 10 pastillas en la mañana, siete en la tarde y 10 en la noche. Era un verdadero cóctel el que a mí me daban, y de verdad yo parecía zombie ahora lo puedo decir. Y mira, le doy gracias a Dios que mi familia me apoyó tanto, como no tienes una idea. Estuve hospitalizada, intentos de suicidio, un sinfín de cosas espantosas. Esto de verdad es la muerte. Eh, entonces yo lo único que te puedo decir, Oxlack, es que aquí no es como dice Andreita, no es dejarle ganas. Ponle actitud. Y esa buena actitud que tú le pongas a lo que padeces, créeme, Oxlack, que te va a sacar adelante. No suspendas tus medicamentos aunque tú digas ya me siento bien, ya me siento más tranquilo lo peor que puedes hacer es dejar de tomar tus medicamentos. Rodéate de gente que te sume, no que te reste. Entonces, todo eso, créeme que no tienes una idea de cómo, cómo nos ayuda de verdad. Y eso te lo digo de todo corazón. Gracias, Laura. Entonces, sabes que aquí tienes una familia muy hermosa, muy grande... Yo soy muy bendecida porque aquí, aquí, conozco a seres maravillosamente hermosos que, que para decir los nombres no terminaría. Pero mi Pau hermosa, mi amigo Roque, mi amigo Vini, mi amigo Polilla, mi amigo Andrew, eh, Mea, eh, este Ángel, eh, Dark, Calavera, eh, leslie y, y, y créeme todos todos todos todos ellos y los que me faltan de verdad mil disculpas por por no traer los nombres a, a, a memoria porque déjame decirte que uno de los medicamentos que tomo llamado Cronacepan me ha estado ayudando a que haya cosas que se me olviden ya por el mucho tiempo de tomarlo y andreita si tú te pones a investigar el se van, esa es una de sus reacciones que sí. empieza a provocar pérdida de neuronas. Ese es, Entonces, el, ese es el que dejé de consumir ahorita. Es uno de los y, que dejé de consumir. Y, y sabes que de... sabes qué raro, que mi misma enfermedad uh -huh. me hace sentir miedo a, a tomármelo otra vez. O sea, sé que lo dejé de, de, de, de tomarlo. Y, ajá, ajá. y siento miedo en tomármelo otra vez pero es un miedo irracional un miedo que dices ¿por qué tienes miedo? o sea, es algo que la gente pero es no propio. entiende la, la gente no entiende por qué tengo miedo pero es parte de la ansiedad simplemente no claro. quiero tomármelo porque me da miedo ¿miedo de qué? no lo puedo explicar solamente es algo pero, en la mente pero ¿sabes algo Oxlack? yo sí te entiendo yo sí te entiendo qué es ese miedo eh, sé lo que es la ansiedad imagínate, yo estoy diagnosticada con ansiedad múltiple entonces eso es como de repente decirte en la madrugada despierto y con un sobresalto y siento que mi corazón se me quiere salir y en ese momento quiero echarme a correr perderme de la vida eh, es algo espantoso eso, eso de verdad solamente quienes lo vivimos lo entendemos entonces es por eso que yo te digo, mira cuando tú te sientas así, eh, me imagino que llegaste a ir con psicólogos. Los psicólogos te dan tus terapias, te ayudan a, a saber respirar, te ayudan a reconocer cuando va a venir esa crisis y ya están, en, van tomaditos de la mano, tanto psicólogo como psiquiatra. Entonces, ambos tienes que estarlos visitando frecuentemente. Antes que nada debes reconocer y decir, padeces depresión con ansiedad o bipolaridad o etcétera, lo que te hayan diagnosticado y tienes que aceptarlo y aprender a vivir con ello es más, tienes que querer a tu enfermedad tienes que amarla porque ya va a formar parte de ti hasta el día que Dios permita y falte muchísimo tiempo en que tú te vayas esa es una de las primeras partes que debemos de aceptarlo. Entonces, Oxla, yo te invito de verdad a que tú te mires a un espejo y hagas esa, esa tarea que a mí me dejaron, el perdonarme, de verdad. Y, y nos tenemos que perdonar porque a veces nos hacemos daño sin querer. Okay, y no, al no. perdonarnos, perdonamos a los demás, ox entonces, de corazón te lo digo y en serio deseo con el alma que te mejores, deseo que, que este 2023 te traiga mucha salud, mucha paz, un, un, armonía, solidaridad y todas las cosas hermosas que la vida tiene. Tienes un canal maravillosamente hermoso y, y que de verdad pues haces falta pero queremos a ese Oxlack con esa vitalidad hermosa que tienes y ve a la personita que tienes a tu lado, cuánto te ama, cuánto te cuida y créeme que viendo todas esas cosas hermosas, olvídate de que sales, sales, amigo. De verdad te lo digo de corazón. Siempre hay una lucecita al final del túnel. Gracias. Eso no lo olvides. Gracias. Eh, ahorita dice Bella Morrison que si la quieres adoptar. Adelante, con todo el cariño del mundo. Muy bien. <ríe> bienvenida, bienvenida. Bien. Y, y, y Andreita hermosa, muchos besos. Sabes que tienes todo mi respeto, mi admiración. Eres una excelente y grandiosa mujer. Gracias, de la verdad. Marta. Eres única. Eres una mujer talentosa. Eres una mujer que tiene tantas cualidades, tantas virtudes. Gracias, Laurita. Que en serio, mi niña, Oxlack es tan afortunado de tenerte a tu lado y más en estos momentos que le está pasando. Gracias, Laurita. Muchos besitos. Que este año te vaya muy bien en todo, en todo, en todo y que te cures de todo lo que tengas, que te vaya muy bien y que estés muy feliz este año. Así sea también para todos, para todos, mi amor. Para ustedes y para toda la familia, para toda la legión. Y, y permíteme mandarle un saludo muy grande a Maru, a mi niña Pau y a Elenita, a mi amigo Roque. Besazos. A todos, a todos. A Carlitos Quinto lo amo. Ese niño es un amor. Llénense de él, de verdad, porque ese niño es un amor de persona. Y, y todos, de verdad. Tienes una familia en la legión muy hermosa, Oxlack, De verdad te lo digo. Gracias, Laurita. Te mando un abrazote. Y ánimo. Estamos contigo. Estamos contigo. Y venga, que sí se puede. Gracias, Laurita. Sí, me ayudó bastante lo que me platicaste ahorita. Lo, lo estoy pensando y le entendí a todo lo que me dijiste. Te agradezco y te mandamos un abrazote. Igual lo recibo y yo se los mando lo dope. Y no le tengas miedo al clonacepan, que el clonazepam es bien noble. Gracias. No es miedo al clonazepam. Ni a tomármelo, es un miedo que pasa de la mente, la mente simplemente te hace sí, sentir miedo. Es muy poderosa, es... la mente es muy poderosa, pero lo eres más tú. Es, es raro explicar ese, ese miedo porque es un miedo sí. absurdo, pero bueno, Laurita, te mando un abrazo. Yo he vivido ese miedo, amigo, yo lo he vivido y ten por seguro que, que lo podemos sacar adelante. Bendiciones, cuídense mucho y, y muy, muy bonita vos. velada. Gracias. ¡Bye, no. 20 años. ¿20 años qué? ¿Tenía ¿Qué ya... tomando medicamentos? Uy, sí, impresionante. <risa> qué fuerza. Sí. O sea, impresionante. 20 años, ay no, qué terrible. 20 años. Qué terrible, sí, digo. O sea, alguien que comienza un tratamiento de esos. ¿Ya es para siempre? ¿O el médico, el psiquiatra sabe? No, yo creo que la persona tiene que seguir. O sea, es ¿Es un... que a mí me dijo el, el doctor que a lo mejor como dos años me iba a echar y ya llevo como dos años. Sí, ya llevo dos años. por eso pensado. yo me empecé a sentir bien y por eso pues dejé de tomarme los, los medicamentos como son sin consultarlos, sin decirle. Y ahora lo que... no Ahí los tengo y no me los tomo, bueno, no me los había tomado, es por miedo, pero no puedo explicar ese miedo, o sea, no sé si se pueda, la palabra signifique miedo, por ejemplo, por lo mismo que no contesto llamadas telefónicas con mi teléfono, si me llaman aquí nunca contesto ninguna llamada telefónica por algo que no puedo explicar, simplemente no puedo o cuando no podía subirme a un elevador tampoco no puedo, o cuando no puedo hacer en cualquier baño necesito un baño mi baño, un baño cerrado, un baño aislado si no, también eso me causa miedo. Hay cosas que sí se te quedaron. O sea, eh, eh, un 80, 90% eh, el medicamento te hace muy bien. Pero en esos aspectos sí todavía los tienes. O sea, uh -huh. no te dan ansiedad, como un poquito de ansiedad ciertas cosas. Entonces, uh -huh, sí. pero no, increíble. hay alguien dijo que llevaba treinta y tantos años con eso, ¿te imaginas? Dice ese, ese, este, Chicano Bien. Munguía, que él lleva 23 años chupando alcohol. Pues, ¿te va a tocar ese tipo de enfermedades por andar tomando tanto? sino una cirrosis por ahí. Ay, no, no, no, qué feas enfermedades. Hola, oh. ah, ah. eh, ¿podrías sí, ¿podría ¿Podría un abrazo a todos, Heriberto? Flores yo, creo, también. yo creo que las personas que comienzan un tratamiento de esos ya es para siempre, porque... ¿En qué momento el doctor sabe que, el, el psiquiatra sabe que ya estás bien? Pues te va diciendo cómo te sientes del 1 al 100, así me Pero dicen. ¿es posible que estos medicamentos puedan eh, ya quitar estas cosas? Eh, es que, que Laurita tiene... lo dijo muy, muy bien. Eh, los medicamentos te ayudan, pero si tienes algo que te está como una astilla en el cerebro, vamos a llamarlo así, una astilla en el cerebro, ¿qué es esto? un recuerdo algo que hiciste uh -huh. algo, algún tipo de esto y siempre lo estás pensando eso es lo que enferma eso es lo que te está lastimando lo dijo muy bien Laurita es como una astilla que está afectando y hay que quitar esa astilla Laurita lo dijo muy bien también uh -huh. perdonarte y saber perdonar pero es el problema. no es fácil. Eso no, no es nada es fácil. fácil. No es nada, porque yo digo, ah, sí, me perdono. Pero yo lo que tengo es culpa. Mi, mi problema es un, una situación de culpa. Y eso me hace sentir mal. Y, y esa culpa, a pesar de los medicamentos, la sigo pensando. ¿Por qué? Pues no sé, es algo que se quedó trabado ahí. Es una espinita. Y todo el tiempo me está molestando de que yo pienso que no merezco ser feliz, yo pienso que hice mal, yo pienso que lastimé y eso no me deja que yo sea feliz, entonces eso es lo que me afecta, el, el medicamento me ayuda, pero para sanarme debo de quitarme esa espinita, eso que tengo y que todos los días me está, me llegan, todos los días me llega y me molesta y me molesta por acciones malas que uno hace, es como una culpa, la culpa exactamente, uh, yeah. y remordimiento, sí, sí, por hacer algo malo. Entonces, ese es lo que realmente yo tengo, y este, y si sí, a veces los a veces lo, lo recuerdo, sé que es eso, y a veces se me olvida y pues es eso y es que no puedes volver atrás no. y, y ya no hacerlo o mejorar las cosas cuando tú y... lastimas a alguien la lastimas y eso es lo que me pesa mucho y, y, y, y bueno yo creo que hay dos soluciones tus soluciones una solución es tú eh, debes pensar que a las personas que hiciste año esa, esas personas ya lo habrán olvidado o, o ya están con su vida y el que se está haciendo daño eres tú solo pues es que eso o, esa es la incertidumbre ese, ese, o sí. tú, ese, eso que te está ahí atormentando eh, eh, la única para liberarse de eso es pedir pedir disculpas o no no sé si perdón, pero disculpas a Ay. los que hiciste daño y en cierta forma ahí hay una liberación de eso y ya pues sí, eso es lo que voy a tener que hacer. Porque si no, ahí eso te va a seguir y seguir y seguir. Sí, sí, sí, sí. Y, y me di cuenta y me doy cuenta, como lo dijo hacer todo ahorita, porque sí, sí, dices que el psicólogo busca el punto en donde te provocó esto, uh -huh. pues sí, yo, yo claramente sé dónde hice mal y dónde sí. siento. El culpa. psicólogo te muestra que de dónde, dónde es, pero no puede hacer más o sea, no te, no puedes ir ya estás sano, ¿no? Porque el que debe hacer esa eso eso eres tú, porque te estás haciendo daño tú. Si sí, ahí ya tienes esas dos soluciones, o sea, porque pues sí, te estás haciendo eres daño tú solito. Sí, sí, es, es algo que ahí tengo. Dice Juan Hernández, que gracias Juan por mandarnos 65 pesotes, dice, cuando tengo, tengo crisis de ansiedad en la madrugada, veo tus transmisiones pasadas, aunque ya las haya visto, me gusta mucho escucharte o sea, es terapéutico. Qué buena onda Juan Hernández, te, te comprendo muy bien, te comprendo que cuando te sientas mal o, o triste o cansado, o como te sientas y quieras relajarte, cambiar el chip, pues buscas algo que te guste, y qué bueno que te guste el programa y qué bueno que te haga sentir mejor este programa, que mientras hagan sus cosas lo escuchen, eh, gracias, gracias por, por, por esto, y me alegra mucho que pueda ayudarte Juana Hernández, un abrazo. Uh, uh, dice Oxlack Paranormal, todo tenemos una locura en nuestra mente pero cuando ya caemos en la depresión es por algo que te está haciendo daño que solo puedes sacar la mente exacto pues eso es lo que eso es lo que tengo sí. o sea, hermano chicano mundial sí. es eso ¿no? lo que me pasa a mí es eso exactamente sí sí sí sí, sí. <risa> y eso que dijo la otra chica es, muy, es, es es real o sea cuando te da ansiedad si inmediatamente haces otra actividad se va Ver una película, pensar en otra sí, cosa, sí, eso, eh, buscar un tema diferente, todo eso para salir de eso. Sí, sí, eso de cambiar el chip. Eh, Roque, que nos escucha mientras eh, hace sus cosas. Gracias, Roque. Te mandamos un abrazote, espero que estés disfrutando de esta transmisión. Hola, ¿quién habla? Hola, hola, saludos. Saludos, ¿cómo estás? Hola, noches, estás? ¿Qué tal, amigo? Sí, claro. Pero Hola, este, soy, eh, Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te pasaste el año nuevo? Pues ya, estuvo, estuvo bien, estuvo tranquilo, nada del otro mundo. ¿Sí? Estuvo tranquilo. ¿Echaste sí. cohetes? ¿Manté? ¿Echaste cuetes? Eh, no. <risa> ya no me siento en la edad de echar cohetes. ¿Cómo así? No si nosotros edad, sí lo ya. hicimos. ¡Cállate, que nos van a regañar. Perdón, perdón. Este, este no, no, no, perdón, cuenta, perdón. no, no no echamos cuenta. Perdón, perdón. No nos echamos cuenta. Lo hicimos que los perritos tuvieran ansiedad. Perdón. No había perritos. Podemos haber producido un ataque cardíaco a un perrito, ¿verdad? Sí, casi le van a infar un poco. Sí. No, no, no, no ¿cómo crees que, que vamos a echar cuentas no, no, no, no no Y menos de esos que explotaban bien fuerte Que le no, no, no, no, no. llaman la cara del diablo Menos de esos, ¿cómo crees? No, <risa> no, no, no, es no, no, no, no, no es cierto no, no, no, no, no. <risa> Exactamente, la, la cara de Hulk también La cara de perro La garra del tigre, creo La garra no, del tigre, la garra del tigre Sí, no, ¿cómo crees que vamos a echar unos cuentos de esos? sí ¿Cómo estás entonces, mi hermano? ¿Te la pasaste bien? ¿Qué nos quieres platicar? Este, ah, pues solamente quería hablar un poquito sobre eso de la, de la que están hablando de. Pues sí, como tal, esquizofrenia, porque me recordó, de, pues al principio que estabas hablando de todo, me, me recordó mucho a la, a la película de. Bueno, a la trilogía. No sé si han visto, pero es la de. Este, la del renacido, fragmentado y de glass. Sí, sí, sí, la sí, hemos buenísimo. visto. Ah, pues, este, pues eh, quería hablar sobre eso, de que en esas películas, bueno, más bien en la segunda película, donde te presentan lo que es el antagonista. Ajá. Me eh, pues, no sé, hay, hay una, una persona que tiene, según, eh, 23 o 24 personalidades. Oh, eh, no sé si tantas, pero sí. Ese es en el... En... Y uh -huh. ¿no? ese es el de la película fragmentado que tiene este. Se supone que ese, ese caso, bueno, esa persona está basada en, en la persona real. Que sí, ah. este. Que, que sí, ese sí, este, sí estaba vivo. Andrea me enseñó un, un video de una mujer que tenía cuántas personalidades? Eh... Como 300 algo. No, no manches, no tantas. Era, era, eran tres diferentes, eran tres diferentes, no, ya me acordé. Eran, no, no, porque eran había una película que, que eran mis algo de hablaba de las tres. Y ves que entrevistó a las tres, que decía, ahora bueno, quiero hablar con ah, tal eran persona. Tres, tres, tres, sí. Quiero no, hablar tres. con tal persona. Y, Ay, es un video muy bueno. Y cambiaba su actitud y su forma de hablar y demás. Porque... Ahorita se los pones. Lo busco y se los pones Tampoco un... no, está aburrido. Ah, pero es interesante. <risa> o sea, está muy largo, más ¿Cómo? bien. Está, está muy largo. ¿Cómo? No está aburrido, pero está muy largo, entonces... Eh, no es aburrido, pero sí está largo, pero ajá. sí está muy bueno, muy bueno. O sea, que, como la película que le hablaba el psicólogo y que quería hablar con una personalidad y luego con otra personalidad y que cambiaba, ajá. así en sí. este caso en la vida real y hay una película sobre esa mujer que tenía tres personalidades. Así, ¿Ah, ¿No saben cómo se llama? Para buscarla después. Eh, si ves que les interesa, ¿no? puedes sí. ponerlo ahorita. Pero no ves que estoy un en mi mente, dice, no, porque no, les solamente va a aburrir. Para, no, solamente es para sabotaje. que ellos vean eh, cuál es y ya. Nomás es para que uh -huh. compartírselo, porque sí a está ver. muy interesante. Espera, espera yo lo, lo, te lo paso aquí. Uh -huh. Y listo. Sí, bueno, uh -huh. para que lo busque y después lo vea. Ah, bueno, ahorita tendría que lo encuentre. Sí. Este, sí. Bueno, este, platícame sobre pues la quiero, película. Ah, sí, quería tocar un tema donde este, el, eh, la doctora, quien está atendiendo a este protagonista, este chico, este que dice que él está fascinada con el caso de él, de las 23 o 24 personalidades que él tiene, que él sí. desarrolló. Y aquí lo, la, la, la doctora que está hablando de una tipo como reunión de psiquiatras o algo así, de doctores, este pues se plantea eso de que, el, que la, obviamente la, la mente es muy poderosa en el sentido de que puede cambiar eh, químicamente su cerebro. Ajá. Puede cambiar su, su cerebro químicamente eh, para que tú puedas tener o desarrollar ciertas personalidades. Por ejemplo, en una de sus personalidades de él, era una chica, no sé cómo se llamaba el nombre Ajá. de esa personalidad, pero era la única que necesitaba insulina. ¿Necesitaba insulina? Sí. Sí, porque era este, en esa enfermedad y forzosamente tenía, tenía que inyectarse cada cierto tiempo la insulina. Ah, ok, ok. Es como que por poner un ejemplo, entre comillas, muy, muy exagerado como la película, pero igual tiene las mismas bases que pues, son ciertas, como te dije, estaba, pues basadas en una persona que realmente sí existió y sí tuvo esas personalidades. No exactamente las mismas, obviamente. Sí pero que sí tenía muchas personalidades sí, eso eso me, a mí también me pareció muy raro cómo es posible que una persona pueda ser diferentes personas ¿no? Sí. Uh -huh. eso y yo lo relaciono con lo que hablamos siempre o lo que siempre ando diciendo de que si somos una estamos eh, programados entonces ¿qué pasa con esas personas que tienen diferentes personalidades? ¿Hay un error en la programación y tiene diferentes personalidades por eso? Pues sí, es que eso no es de los temas que también este me he llegado a pensar. He llegado a pensar y este. Y pues yo, bueno, al menos, en mi punto de vista, yo no siento que seamos programados como tal. Sino que es un, un poquito diferente. Lo, lo, yo lo siento como algo biológico. Mira, Realmente, aquí. Pero, ¿no? Aquí dice. Eh, Estamos viendo en pantalla la, el video que se llama Fragmentada Entrevista. Esa es la, para la gente que quiera ver. Uh -huh. El link se lo puedes poner en el, en el chat, ¿no? Ah, sí, claro, también. Para la gente que quiera ver ese como documental, pues se puede ver cómo esta persona es entrevistada y cambia su personalidad hasta su forma de vestir y demás. hace experimentos con eso. Uh -huh. Para que ahí la, la cheques, Yandro. Es parte 1, 2 y 3. Ahí, de ahí siguen, pero aquí comparto esto. A ver. Está en YouTube, ¿cómo En YouTube. Ah, ok. Ahí ya les comparto en el chat la, la el link. Es, es interesantísimo eso de las personas que tengan varias personalidades. No sé cuántos casos, casos haya, por ejemplo, en México, sería interesantísimo saber cuántos casos de personalidades múltiples hay en México y poder eh, ver cómo se desenvuelven en la sociedad de estas personas, o a lo mejor algunos tienen doble personalidad y no lo notamos. ¿No? Sí, claro, porque, es, ¿Sí? porque estamos tan acostumbrados, que uh -huh. ni siquiera a veces lo notamos, es muy sutil, que no se nota a simple vista. Ahora, la pregunta, y te digo que me encantaría hablar con un psiquiatra o un psicólogo, pero la pregunta sería, ¿qué es la personalidad entonces? Es ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? ¿Qué piensas? ¿Y cómo es que el cerebro puede dividir personalidades? ¿Ya? Sí. ¿Y eh, de... Ajá. Eh, además, cuando hacen las preguntas, por ejemplo, de ahora quiero hablar con Luis, por ejemplo, y es como si cambiara nada más, como si fuera un aparato mecánico o eléctrico que cambia a ahora a Luis, y después cambia a María, y después cambia a Juan, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que él, él, él tiene la facultad a la persona de cambiar a la personalidad que le piden? Sí. Sí dice la este, uh, ajá uh, iba a leer un sí. mensaje de la que dice yo he visto que mi personalidad cambia cuando manejo si sí, hay muchas personas que cuando manejan este se super enoja ¿no? creo que yo también hacía uh -huh. eso cuando manejaba este por poner un ejemplo yo soy muy diferente a este, <risas> con diferentes personas o sea dependiendo si una persona me cae bien o persona me cae mal o si es un este mejor amigo que lo considero que uh -huh. algo así pues no sé si será será muy hipócrita de mi parte pero al menos yo pues siempre trato como de ser yo mismo pero ahora sí que yo me desenvuelvo uh -huh. diferente con, muy diferente con diferentes personas básicamente no eso eso lo vi en la escuela eso lo vi en la escuela y lo hablábamos como máscaras, no me acuerdo qué qué clase, pero La se verdad. hablaban como máscaras, es decir, que todas sí. las personas en realidad tenemos diferentes máscaras, y uh -huh. nos comportamos diferente con, con las personas, no somos nosotros mismos, tenemos, nos ponemos máscaras, por ejemplo, yo ahorita les hablo de esta forma, pero yo cuando hablo con mi mamá, yo hablo como si fuera un niño chiquito, entonces, eso, eso es una máscara, eso es Cambiar tu forma de ser con conmigo las personas. Conmigo son dos. Y, y de hecho cambia, de cambia la voz. Por lo menos <risas> a mí me cambia diferente la voz, es cuando estoy en cierto modo, o con ciertas personas, cambia mi voz. Sí, sí, cambia la voz. Por ejemplo, cuando yo voy al mercado, hablas de, chale, cámara, carnal, Simón, va, va, va, va. Sí, no, no más, no, no. Yo a, así hablo cuando voy al mercado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con, conmigo son dos. Eh, y cuando me hablas muy serio y tiene la cara, o sea, se le transforma el rostro, o sea, sé cómo me voy a comportar con esa persona. Oye, qué extraño. Sé cómo me voy a comportar con esa persona y ya después cuando cambia otra persona, otro como otra personalidad, eh, está contento, es cariñoso, está y yo, oh. o, sea, es difícil porque él, él es dos. Sí, sí. Entonces sí es. Eso sería como máscaras, es lo que uh, vi en una clase. Que nos comportamos diferentes en donde estemos. No siempre somos los mismos. No siempre somos Exacto. iguales. Qué raro, ¿no? Sí. Qué, qué sí raro. Porque se supone que tu personalidad es quien quiero pensar que te define. Ajá. O <risa> sea, <risa> se supone que no es algo, no es algo que te pueda te puedes copiar de alguien. O sea, ah, no sé, por ejemplo, Oxclan es así. Ah, pero yo tengo un amigo que es de, de Francia y que se comporta y habla y hace los mismos gestos que, que tú. tú, ¿no? Sí. O sea, no, no se puede, bueno, no sé, quiero pensar que eso es lo que define, pues es sí. lo que nos diferencia por de, nuestras, de nuestra gente, que es la personalidad, pienso yo. Sí, sí, sí, fíjate que también la gente cuando habla en inglés, o sea, que habla español y habla en inglés, cuando habla en inglés cambia también su, su forma de, de, de la voz la hace diferente y la conducta también es diferente eso, eso Sí, de hecho este, había escuchado, como yo estoy en eso del doblaje y todo eso, he eh, escuchado bueno a varias personas que, es, que son eh, lingüísticas, o sea, que hablan diferentes idiomas Ajá. y sí, su tu voz cambia muy diferente a cuando hablan español, cuando hablan italiano, cuando hablan Sí, sí. De... por ejemplo los cuando tartamudos, lo los tartamudos, eh, sí. no sé qué les pasa que, que que tartamudean al hablar, pero cuando cantan, uh, es como si fuera otra persona. Ah, sí, verdad. Sí. Cuando sí. cantan, sí, uh -huh. ya no tartamudean, verdad. Uh -huh. Sí, porque como yo siento que es, bueno, siento que es sencillo, que es por las vibraciones, que nuestras cuerpos vocales, este, hacen o provocan cuando. Quieren cantar o quieren hablar. Yo creo que es muy diferente, como dices tú, Andrea, ¿no? De que una persona que tatarudea, tatamudea, y canta, pero no, oye, o sea, es súper fluido, su voz, o sea, el canto es muy fluido. Entonces, pues, yo siento que es por las vibraciones que él está utilizando al momento de hablar y de cantar. Ajá. ¿Tú eres diferente con tu mamá, por ejemplo? Sí, sí, muy diferente. Como dices tú, a cierto punto como un niño pequeño, ¿no? Sí, no, yo sí, yo sí y soy un niño... Más, se vuelve, más, más, se vuelve más, más aguda, no tan grave con ahorita. Sí, sí, yo muy agudo. No sé si Andrea me haya escuchado cuando le hablo a mi mamá. ¿Sí, sí ha escuchado? Sí, sí. Sí, <risa> sí es, es raro eso de las la forma de ser de los humanos. Tú eres diferente. ¿Tú eres no. Diferente? no, ¿verdad? No. ¿No, no. ¿No cambias? No. Oye, sí, Andrea, siento que no cambia. Con tu mamá, mamá eras ¿eh? igual. Igual. Uh -huh. A lo mejor cuando das una conferencia, cuando expones, cuando... me ah, me concentro más. Y, y, y, y, y sí. Soy más serio. Pues es, es una postura, ¿no? ¿no? Cuando tienes a importante importante, así como un tipo de conferencia, pues, también te pones como que... Sí. ...en esa postura de que, pues, tienes que ser seria, convincente sí. todo. Sí. sí. Pero casi, casi siempre es igual, Andrea, la verdad, cuando vamos a algún lado, especial al mercado, se comporta el psicópata igual. Psicópata dice, no. Se comporta igual que si vamos a un lugar diferente. No siempre, sí, ella es, es muy tranquila, eh, muy amable y respetuosa. Siempre es así, ¿verdad? Y yo sí cambio. Cuando tú me tratas mal, ahí sí ya me pongo seria, no le hablo. Ay, pero soy igual. Cuando se enoja, sí, oigo, como choca. <risa> pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, obviamente, eso, exacto, son estados de ánimo, alegre, triste, enojado. Pero de que es no cambie, sí. No, no. Claro. Mira, Edwin Cruz dice, yo soy tartamudo un poco, yo canto para mejorar. Más bien quitarme esa situación, dice Edwin Cruz. Dicho, ¿no? sí, sí, mucha gente hace eso cuando es tartamuda. Este, practica mucho, bueno, los que quieren mejorar su, eh, su fluidez, eh, pues les, les enseñan a cantar, bueno, ellos mismos se aprenden a cantar que ya no, digamos, que, que claro. tiene, bueno, parece que tiene esa, esa, esa, esa el, forma de hablar. El tartamudez, hoy sí qué, sí, qué pesado la gente que, que tiene, pero que yo también estoy como tartamudo, <risa> pero, pero bueno, si sí ha de ser pesado eso. Yo soy disléxico. Muy bien, ¿también es disléxico, mi hermano? Sí, sí. las sí. palabras, las no las por las s es algunas no no siempre pero algunas palabras sí me fallan porque como son tan pocas veces que utilizo esa palabra pues que no sé si va a conceder con eso eso se llama como sea malo en ortografía uh -huh. sí. <risa> <risa> exactamente muy bien mi hermano te mandamos un abrazote gracias por llamarnos y platicarnos un ratito ah sí claro Estoy muy a gusto platicar se Listo, algo que quieras decir en la transmisión para la gente que nos está viendo. Eh, es, eh, no sé, espero que les haya ido muy bien. Eh, pues mi 2023 no ha empezado de buena manera, yo quisiera, pero eh, bueno, suele que pues hay que apoyarnos entre todos cuando tengamos a alguien y valorar a quien tengamos. Va a mejorar, va a mejorar, no, no te preocupes, claro. sé que va a mejorar. Sí. Mira, Sarakai dice que tienes una muy bonita voz. Ah, gracias. <risa> gracias, gracias. Sarakai bueno, se no, ve sí. como que es de Argentina. Digo, aquí la alcanzo a ver como que es de Argentina. Qué curioso que sea en Argentina eso. Sí, has de tener algún imán con las argentinas, ¿eh? Exacto. ¿Nunca has ido a Argentina? Eh, no, no, no, me llama la atención por la, por la, el país, o sea, por los lugares que tienen ahí, me, me llama mucho la atención. Bueno, pues, ¿Y ¿actualmente tienes novia? No, no tengo novia. Mira, Sarakai dice, sí, soy argentina. ¿Qué? Ah. ¿Viste? Si <risa> sí, era argentina, lo ves. Yo diría que te des una escapada por Argentina cuando tú gustes, a lo mejor. Es interesante. Sí. Algo me está diciendo, algo me quiere decir. Algo, por ahí estás llamando, estás llamando con la mente algo de Argentina. Sí. Y bueno, básicamente eso para Interrumpir la llamada para que los demás quieran hablar. Hola, muy bien, mi hermano, te mandamos un abrazote. Igualmente, un abrazote a y Andrea. Bye. Escuchamos que... otra vez. Bye. Escuchamos. Chao. ¿A ti te gusta el acento mexicano? Sí, es bonito. Sí. Así como, chale, carnal. No, pero Ya se es la saben. Tan extremo, no. ¿No? <ríe> el normalito. Que canta Pero a veces ese es gracioso, a veces. A veces... Sí. Sí. Hay unos que hablan muy chistoso. ¿Te gusta acento de algún otro país? Eh, el argentino es, es bonito. Sí, también. El argentino. El amor, es otra cosa. <risa> ¿Sí? Sí. El argentino es bonito, el mexicano, eh... ¿cuál otro? El veracruzano. Mm. ¿El vite? No sé, pero a mí me suenan, o sea, de todas partes, no sé si es porque yo no soy de aquí. Pero todos los asientos en México, algunos se me hacen un poquito más fuertes que otros, pero todos se me hacen como igual. Yo creo que así es como otras personas que van a otros países, o sea, todos se le hacen como igual, pero obviamente son de diferentes lados. Dice, este, eh, es, es Ticlax, que a lo mejor está creando contenido, está haciendo videos y me pregunta como youtuber, pregunta seria, ¿qué haces cuando se te acaban las ideas para los videos? Eh, Stiglax, Lacks, la verdad nunca nunca se acaban las ideas para los videos. dependiendo cuál sea tu tema si tienes un tema en específico nunca se van a acabar nunca se van a acabar las ideas para tu tema y si tienes o hablas de todos los temas mucho menos entonces eh, temas hay para toda la vida para la eternidad de hacerlos aquí el problema sería de creatividad tuya eh, la creatividad, la imaginación, vienen a partir del conocimiento. ¿Qué necesitas? Leer, ver películas, conocer lugares, viajar, platicar con otras personas, interesarte en temas que no conoces. Todo eso te abre la mente y te da eh, información, conocimiento para poder expresarlo creativamente, en un video, así que aquí hay que cultivarse más. Para que tengas más ideas, necesitas conocer más, más de todo. Así que lee, ve películas, platica con más personas, sal más, ve a otros lugares, viaja y así vas a tener, uh -huh. vas a relacionar lo que te gusta con lo que aprendes y tienes nuevos temas para hacer y presentar en YouTube. Sí. Uh -huh. Eh, eh, dice el, acento. Ah, el francés también es muy bonito, el de nosotros, los colombianos, y es muy bonito. Sí, el de, el de, pues obviamente el colombiano en las colombianas, porque el colombiano en colombianos, pues como que no, sí. o sea, pero hay mexicanas que les gustan los colombianos, como hablan. Y... Pues yo creo que sí, o sea, es como atractivo. hasta imitan el acento, es atractivo. El, el, el acento colombiano es atractivo. Es como que tienen sensualidad, ¿no? Los colombianos al hablar. Pues no sé, pero dicen que es el, es bonito. No sé. De, de eso es si sensual. Eh, Sabes, la Gutiérrez chapas Gracias a Walro, un abrazo. Eh, a mí me gusta la tonada cordobesa, dice Maru. Está llamando Gabriel, pero. ¿Está Gabriel aquí? Gabriel llamó okay. al otro teléfono. ¿Al otro, ¿Al otro teléfono? Sí, mira, oí, ¿No es este. Ah, ya. No, pero no aparece aquí, ¿viste? No. No parece que aquí esté llamando. Tienes desactualizado el cosito. Aquí. aquí pasa algo. Ya le llamamos nosotros a Gabriel. Dice que el acento más sensual de Colombia es el santanderiano. Hola. ¿verdad? Bueno. No. Hola, hola Gabriel. ¿Cómo estás? Buenas Pedro, noches. Qué, noche, qué bueno. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola Gabriel. Bien, gracias. Estaba viendo que no estaba abierto el cosito. Me mandó producción de volada hoy en este día. Sí, es que ese cosito no sé por qué se cierra. No sé por qué no entran las llamadas. Está raro, verdad. Bueno, Gabriel, ¿cómo te la pasaste en Año Nuevo? echaste cohetes pues mira que no, no eche cuentes. Me, me fue muy bien en Navidad ya en Año Nuevo no me fue muy bien. Uy, ¿Qué, ¿qué pasa? Mira, lo que pasa, Odla, este hablando del tema de, del que estabas platicando, ya ves que dices que te apachurraste estos días, y, sí. y no es bueno, tú sabes que no es bueno. este Hay días en los cuales, yo te digo, yo también me he apachurrado, pero he aprendido este, pues con fe a, a salir adelante, poquito a poquito, pero a salir adelante. Y te digo, no eche cuetes porque este, yo creo que ya ves que pues muchos creen en alguien, ¿verdad? Yo te digo, yo siempre me, me he encomendado a Dios. Sí. Y, y el detalle fue que, que pues, hice una promesa, ¿verdad? Ah, existe una promesa, ¿Qué, ¿qué prometiste? Pues mira, este te lo voy a decir sinceramente y no estoy batallando, no estoy batallando nada en absoluto porque es como tú dices, te tienes que programar y si es real, o sea, prometí ya no tomar ni fumar porque si con la depresión, el estrés, todo eso, te dan ganas de tener un vicio, te dan ganas, por ejemplo, anteriormente era comer muchas semillitas de calabaza. Sí. que no eran malas, pero se me quitó ese hábito y luego agarré otra vez el cigarro como antes, pero prometí eso y, y fíjate lo que me pasó este, estábamos con mi mamá pusimos el menudo hicimos hamburguesas sí. y como a las nueve de la noche eh, yo tenía ahí tres tres este, como se le dice en caguamones ¿verdad? Uy, sí. y, y yo dije no, pues me voy a poner a tomar ahí con las vecinas y rebanarla y todo y pues amanecer, ¿verdad? para el día primero pero yo digo que que el problema era de que si yo amanecía pues iba a faltar a mi promesa porque el día sí. se acababa a las 12 de la noche claro entonces, este lo que hice fue tomarme una cerveza y luego le dije a la vecina ¿qué onda? ¿van a tomar? ¿van a convivir? y todo dijo, sí, nomás vamos un ratito aquí con una amiga y regresamos pero el detalle mío que te digo que fue muy extraño, como yo estaba solía y mamá dormía temprano, me fui a buscar a mi hijo para, para hablar de detalle no al mayor. sí Y arreglamos todas las cosas y todo. Total, regresé a las 10 de la noche y pues la gente estaba con... No, pues yo me sentí afuera, el clima estaba muy bueno. sí No me vas a creer Black, que el último cigarro que tenía, tenía como 7 cigarros y las tres cervezas. El último trago de cerveza y el último cigarro me los acabé a las meras 12 de la noche. Órale, dijiste, aprovecho. Me a... Hasta parecía que me tenían de que, oye, ¿vas a prometer? Pues órale, no va a haber ambiente ni nada aquí en tu casa, cercas, y vas a tener lo que tienes y ahí, ahí van, para. Y ya te digo, no he batallado, tengo desde ese día a las 12, me fui a dormir. Sí. Y ya, tranquilo pero solo así, sin ambiente ni nada, digo, así, así me tocó. ¿Y por qué dices que te fue mal el año nuevo? Pues porque no no había nadie, o sea, no fueron hermanos, mamá se durmió temprano, me quedé solo, como, como quien dice, completamente solo. Pues es que deseaste mm -hmm. ya no tomar, y yo creo que si iba tu familia, pues ibas a tomar en la madrugada y ibas a faltar a tu promesa. Sí, iba a a mí, pero te lo juro, hasta apareció, haz de cuenta que empezaron todos los puentes, y haz de cuenta que fui y le di el abrazo a mamá y me fui a acostar. Se acabó la cerveza, se acabó. Y yo te digo, no lo extraño, o sea, no tengo ganas de fumar, no tengo ganas de tomar. O sea, ah, no entonces llevas 10 días sin tomar ni fumar nada. Ya, ya llevo 10 días, gracias a Dios. Y te digo, seguir avanzando y pues se siente un poquito mejor tu organismo. este Pues se siente más libre, pues el humo es malo y todo eso. Y fíjate, Ola, este lo de lo que dices tú de la programación es como, como cuando la acupuntura, eso que te ha hecho chitos, Sí. Aparentemente los comentarios de un doctor de eso dice que, que sí es un medicamento, pero el medicamento que ponen ellos es reducido a nada. O sea que es rebajar, rebajar, rebajar, rebajar, hasta que la cosa que trae eso es una información que te ponen en el cerebro. Eso es lo cómo se maneja ese tipo de, de, de medicamentos de naturistas. Eso es lo que lo que supuestamente maneja. Ok. okay. Sí, es, es, es, es como es como, por ejemplo, dice también que las jeringas, eh, una inyección, también el líquido aparentemente es casi, casi pura agua. Es, es, es, por ejemplo, es un tratamiento que se le da a, a la medicina, como una información que va directamente a tu, a tu cuerpo, que le va a decir cúrate o X o Y. Ok, o sea que las inyecciones. como un placebo. Exacto. Es como, como pues es que, ¿cuántas veces no se ha sabido que. Que dicen, oye, tómate esta pastilla, y a lo mejor es de azúcar, y te quita el dolor de cabeza, y te lo quita, o sea, muchas, muchas veces es placebo Ok, ok. Bueno, pues eso es poder de la mente, ¿no? Se supone. Poder de la mente, o sea, más que todo, yo digo que es, es fe junto con el poder que tú le des a la mente para poder, por ejemplo que te duele algo, tú dices, no, pues, o, o o mucha gente, por ejemplo, mamá, tiene la maña de decir, no quiero cenar tanto porque me va a hacer daño, y le hace daño, o sea, uh -huh. estás programando el cuerpo para sí. que te haga daño. Sí, sí, programación. Es el, es el detalle. Sí, sí ¿qué, y qué de lo que explicaba, Laurita, de eso del espejo, sí cierto, o sea, es una es una terapia que, que tiene muchos años en el cual tú te acercas al espejo y, y si tú, por ejemplo, tienes un problema, estaba escuchando que andabas un poquillo malillo ahí de lo de, de la depresión y eso este es es perdonar. Por ejemplo, si alguna vez le fallaste, eh, no sé, a tu cerebro o no sé, a tus ojos o algo a tu corazón que, por ejemplo, que te, que te hiciste daño comiendo muchas cosas que te dañaron el corazón o que tomaste mucho teocirrosis. Es decir, perdóname y a tocarte el, el lugar donde tú quieres, eh, por ejemplo, pedirle perdón a una parte de tu cuerpo porque tú la, haz de cuenta que tú la mandas y decirle perdóname ¿verdad? porque te hice daño, porque es un cuerpo prestado y yo soy, soy el que lo cuida y si yo no lo cuido, pues nadie lo va a cuidar, ¿verdad? o sea, ese es el detalle. Y la uh -huh. otra después es eh, perdonar al que te hizo mal, ¿verdad? Perdonar y perdonar, perdóname, perdón, perdóname. O sea, que perdón, o, y así. O sea cuando que, que uno borracho se agarre a, o sea, a alguien que no le gusta, y después que te tienes que tocar ahí y decirte, no, perdóname. Sí, haz de cuenta, agárrate y, y perdóname, <risa> ¿no? <lo que> <risa> perdón, perdóname. <risa> es como, es como, es como dices tú, la, que, que este, que te sientes con culpa. Ajá. Y, y, está feo porque allá donde yo trabajaba había una muchacha que le decían la culpa. <risa> no, porque, nadie porque nadie se la quería nadie echar. Nadie se la quería echar. <risa> nadie, <risa> se la quería echar. <risa> nadie se la quería echar. Sí, sí. Y este, y así es igual, te digo, mira, yo, yo, yo, yo entiendo, yo entiendo que yo tengo a lo mejor alrededor de unos dos años con depresión no he querido consultar, no he querido tomar sí. medicamentos. O sé sea, que los medicamentos pues son drogas, va, el que dijo Laurita, el que no hace pánico, sí sabemos que son drogas. este y, y no es tanto que yo piense que esté mal, ¿verdad? A lo mejor a veces el cuerpo lo necesita para tranquilizarse porque un ataque de ansiedad, o sea, a mí me ha pasado, o sea, es horrible de que... Empiezas a darle vueltas a las manos, a las manos, a las manos, un ratote, o te agarras el cabello y te peinas, te peinas, te peinas. O sea, con las manos es horrible, un ataque de ansiedad, sí, sí, sí. O, o depresión, que, que pues siempre te vas a acordar de algo como dices tú, ¿eh? de que o hiciste daño y tú estás arrepentido, pero igual eso nunca lo vamos a poder sacar, yo digo, de, de nuestra mente, o sea, así pase toda la vida, yo digo que no lo vamos a poder sacar nunca, simplemente podemos vivir con eso y entretenerse en otras cosas para no estar pensando en, en eso, digo yo. Ok, ok, Gabriel. Bueno, así es. Sí. ¿Qué cosas, qué cosas pasan? De, uno cuando es joven, la verdad, disfruta, no se... no tiene miedo, se aventura. Ya cuando uno va creciendo... Ya todo le parece sí. que hay un problema, que no sé. Por ejemplo, las cosas. lo que dices tú, la... por ejemplo, uno cuando está, uno ve ahorita a los hijos o a los sobrinos, cuando estás en la primaria y la secundaria, tu problema muy, muy grave era que la tarea, que sí. no traías buenos tenis, que tu novia se enojó. Esos eran los problemas fuertes, pero ya cuando yo le digo a mis hijos, cuando ustedes sepan lo que es trabajar o mantener una casa o, o no sé, un carro, ahí es donde se van a dar cuenta de los verdaderos problemas y aparte si tienes algún algún vicio o tienes algo que no te, que no te haga bien al cuerpo, pues también lo vas a pagar con alguna enfermedad, ahí es donde vas a decir chingüetas, o sea, me sentía invencible y no hice caso, la verdad, o sea. Sí, muchas de las enfermedades no. nos las causamos nosotros, ¿no? Con, con las acciones, sí, con, con, con bueno, más... Con que, las acciones. Pues sí, sea. sí, con lo que vamos viviendo, y este, el cuerpo, sí. ¿cómo se llama eso? Somatiza o... Una, cuando tienes algo por... algo mental, tienes un problema mental o alguna somatización se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, somatización. Sí, entonces por eso te salen las enfermedades. Creo que muchas veces puede ser algo emocional o mental y de ahí vienen nuestras enfermedades físicas. Sí, todas las enfermedades, las enfermedades físicas son por, por, por, por pensamientos, por, por cosas que uno trae y uh -huh. que no las saca o que no se sana. Siempre estás pensando... Pensando en lo mismo, te lo digo porque mira, tengo un, había un cliente que tenía yo cuando, pues acá tenía mi negocio de reparación de celulares, este, el chavo tiene 43 años y me, me, pues me dieron ganas de hablarle porque era buena onda y me topé con la, con la, con la sorpresa de que, de que estuvo un tiempo en depresión sin trabajo por la pandemia y todo eso y y pues le dio un derrame cerebral y ahorita pues anda delicado porque uy, lo operaron uy. le abrieron todo el cerebro y uy. ya te digo todo lo que es estrés el estrés fuerte fuerte fuerte te puede llegar a, a darte una embolia a darte un derrame y uy. todas esas cosas son muy feas uy no está peligroso claro qué enfermedades tan tan feas la verdad sí por eso más que todo la tranquilidad eh, me, me gusta mucho escuchar este los mantras mantras me gustan los mantras para la tranquilidad a ver haz un mantra porque todos tenemos oh. el espíritu y tenemos energía vibración a ver haz un mantra a lo mejor eso nos ayuda un poco a porque, la gente que estamos escuchando quiero, ahorita un mantra para que a todos les vaya muy bien este 23 a ver hazte ahí va Um, um, um, um. Ya ves que todo se repite. ¿no? Hay unos muy, muy buenos. Sí, unos, unos mantras correctos. Estuve escuchando unos, unos mantras para atraer a los a los extraterrestres, pero pues, no vienen. Sí, ¿cómo es? <risa> Hazle. Eh, eso es. Entonces, pues hay un, hay un, hay un nombre, pero no lo recuerdo ahorita, pero de hecho sí están ahí en YouTube. Eh, no, no lo recuerdo ahorita, para que te echen mentiras, pero hasta yo dije, no hombre, aquí ya va a estar parado amigo. mío, ahorita le digo, ¿qué onda, compadre? Pues, ¿Qué hacemos? Va? Pero no, no, no se han bajado, no han bajado. pero que con sonidos podamos... Comunicarnos con extraterrestres... Con cierto sonido que provoquemos... Que produzcamos... Pues yo creo que sí... Yo creo que sí... Este, algún... Algún sonido... Este... Eh, que, que sea... Galáctico, ¿no? Como los que, los que pasan... Que ellos supuestamente escuchan... Igual pues ya sabes que todo es un misterio... No, eh, no sabemos si existan o no, si hay alguna comunicación. Está como la chava que decía, mi tío, oh! Oh, ¡oh! te quiero, te vamos oh. Supuestamente esos sonidos son vibraciones, ¿no? Son vibraciones. Son, vibraciones. Son, vibraciones. son vibraciones. Fíjate que ahorita me acordé del sonido de que... El sonido este que capturaron en el fondo marino, que no me acuerdo si se llama el sonido blob o algo así pero que después descubrieron que eran de, de ballenas que emitían ese sonido impresionante en el, en el fondo del mar. y eh, A mí me parece increíble no que, que haya sonidos así tan, tan extraños, tan desconocidos. Como las ballenas tienen ese tipo, los delfines a de veces tienen su tipo de comunicación, se ve bonito relajante, mucha gente va con delfines para terapia y todo eso, por uh -huh. los sonidos. Yo creo que esos sonidos en algún lugar del cosmos pueden ser este también, también entendidos, ¿no? ¿Seguro? ¿Puede sí. ser? Puede ser. Oye, Ola, este antes de despedirme, te quiero preguntar si tú vistes eh, en un estado que encontraron a, a los de la era de hielo. si ¿Sí supiste? ¿En, ¿En algún estado en en, encontraron a los de la Abajo era de hielo? ¿No? ¿Mamut? ¿Mamut? El mamut, el perezos, los perezosos y el dientes de sable y había una, una mujer que mamut? era una niña. Creo. ¿La chica encontraron a todos juntos? ¿En, ¿Y sí. dónde viste la noticia? Mm, no, sé, no sé si fue en un mazutlana, claro, no sé, pero los investigadores entraron y no alcanzaron con lo del, lo del oxígeno y la luz y después volvieron a entrar. Y se dieron cuenta que estaban los fósiles formados como si hubieran muerto, como en la película. Entonces, a lo que voy, todo existe, una Ay, pero esa. Bueno, pero esa hasta no ver, no creo. Está interesante esa noticia, si ¿Sí puedes compartirla. Sí. Uh -huh. Para ver cómo un mamut, un perezoso, un dientes de sable y una mujer uh -huh. estaban juntos. Como, como la caricatura que iban caminando, se cuenta, y les dio la hora de hielo lo que se vino a deshaciendo. De, de hecho, este. Encontraron lo que viene siendo el mamut, y luego el diente de sal, el perezoso, y, y ahí lo iban a dejar, nomás que otra persona. Entró un poquito más, y fue cuando encontró al al, al fósil de la niña, ¿verdad? Entonces, ah, pero este, era una el... caverna era una cueva. Sí, era una cueva en el fondo del mar. Mm. Y tienen el... la sacaron completa, creo, la, los fósiles, o no sé, y la estaban estudiando, pero sí... Sí, sí, sí te quedas cabra de los de los años que tenía la, el, el fósil de la niña, o sea, de mil, no sé qué, mil cuatrocientos, mil trescientos, no sé. Pero no sé si lo viste, sí, yo dije, no, hombre, a Dios les va va a checar eso para sacar un videito y corto. Pero ya hay, yo la verdad sí perdí la huella de dónde era y todo, lo vi así de, de repente. Pero sí estaba muy bueno ese, ese reportaje. Ok, interesante mm -hmm. esa noticia, sí, sí me recuerda como algo que leí, eh, no estoy, sí, sí. ahorita no me acuerdo muy bien todo eso, pero que había muchos restos, o sea, no estaban formados, la que yo vi era que había muchos restos de animales y también de, de una persona en un lugar donde está, donde era raro haberse encontrado esos, mm -hmm. esos fósiles, muy bien, eh, sí. Gabriel, pues me da mucho gusto que eh, esta, esta transmisión es donde regresamos, donde es un nuevo año, donde estamos comenzando eh, el nuevo, la segunda temporada de Relatos Oscuros, pues nos haya saludado. La verdad, estaba esperando que tú llamaras sí. para que, que estuvieras aquí. Sí, pues este yo pensé que no iba a haber transmisión, estaba ocupada en una llamada y ya, ya entré en Facebook cuando estaba hablando a Laurita. Entonces ya dije, ay, ya hay transmisión. Y este y pues ahorita traigo unas gotillas y no puedo no puedo, no puedo puedo leer comentarios muy bien, man. Necesito una lupa, pero yo digo, sí puedo llamar y todo para platicar. Acá por Facebook. Pues igual como dices tú, un abrazo a toda la legión. Qué bueno que volviste a transmitir, Onda, que ya te extrañábamos. Andrea también, o sea, no íbamos ni a qué hacer en las noches. De repente ves otras transmisiones, pero pues ves puras Brujas Martínez, puro, puro <risa> sí. Bueno. Saben que... ¿Saben qué? Sí les voy a recomendar a toda la legión, ¿no? Porque casi, casi es vecino el chavo este. Se llama Duc Sandoval. Pero es más que todo, no es terror ni nada. O sea, es, es meterse a lugares que son muy peligrosos. O sea, se la rifa bien machina el bato. Okay. Y pues aquí te digo, es de Guadalupe, de aquí cerca es de donde vive mi mamá. Y, y sí, nomás que él, él transmite bien tarde, como a las 12, una. Es cuando transmite en vivo okay. y este y, y lo estuve viendo estos días pues no tenía nada que hacer pero ya ya me fijé que ahí sí es o sea sí se oye lo que se debe de oír y lo que no se debe de oír pues no se oye ¿va? no te inventa nada y siempre anda solo muy bien muy bien entonces pues estamos ahí pendientes mañana tendremos este esta transmisión si Dios el mundo la vida lo permite y aquí estaremos Perfecto, la para adelante, y pues ya sabes, aquí somos de la transmisión, toda la legión, estamos listos esperando para estar en la transmisión, y les mando un abrazo a todos, que todos estén muy bien, y ustedes más, que que esté que, que sigan mejor, la, y todo esto es pasajero, programate que es pasajero, el rato va a estar muy bien. Gracias, saluditos Gabriel, bye. Bien. Sí, nos vemos Andrea, bye. Bueno, pues ahí estuvo Gabriel que nos da la bienvenida en esta... Gracias a todos, la verdad, que se siente muy padre que leer comentarios bonitos, escuchar las voces de los amigos, saber que, que lo entienden, que sí. apoyan, se siente bonito regresar y, y tener este recibimiento, porque pues había, yo tenía miedo como de regresar y pues leer comentarios de, de reproches, como de por qué no transmites, de que ya no, ya no hubiera gente de que ya hubieran ido a otros otras transmisiones etcétera pero me da mucho gusto ver a todos reunidos aquí que les dé gusto que estemos transmitiendo y bueno no, eh, me todos, tomaré mis pastillas aquí todos te quieren eso sí yo sé que todos te extrañan todo eso fíjense ya por último antes de terminar la transmisión el fin de semana el sábado fuimos a comer a un mercado porque Vamos al mercado a buscar chacharas, eh, encontrar cosas ahí interesantes. Y desayunamos ahí, desayunamos unas carnitas, que siempre desayuno ahí. Y bueno, eh, llegamos y a pesar de que había mucha gente queriendo comer y demás, y que hay tanto relajo en el mercado, pues todavía estaba a gusto. Dije, es un sábado temprano, vamos a desayunar rico. Incluso pues, en los puestos al lado había música y, y, y bueno, estaba bien, el ambiente, dije, va a ser un día padre, y después el del siguiente puesto, puso otra música, pero era música de banda, <ríe> sí. y ya se escuchaban las dos músicas, y era como, ¿a cuál le hago caso, no? En lo que estaba esperando, mis tacos que no llegaban, porque no había llegaba. mucha gente, uh -huh. y después por allá pusieron reggaetón, y ya se escuchaban las tres, tres canciones. canciones, y era como, la madre con una era, una era bueno estar escuchando una, pero ya tres a cual le haces caso, y después empezó a llegar más gente, y, lo, y el lo, ruido no el se ruido, entendía, y después llegaron unos cabrones a tocarla, este, tocar tambores, y pues yo creo que no, mi falta de, de medicina, pues ya, ya estaba en extremo enojado, porque había canciones por todos lados y luego llega este que según amenizar la, el desayuno, amenizar la comida, tocándonos como si estuviéramos en África con unos pinches ruidazos. Sí. Y entonces mi, mi desayuno pum, se volvió. Y no hacía nada más del tipo, sino era pum, pum, pum, pum, con el tambor, pum, pum, como, ¿qué, cuánto? Como 20 minutos. Puro ruido. Pum, pum, y ya no sabíamos qué hacer. Era una cacofonía. Yo dije: Uy, no. Venimos a desayunar tranquilo, que no tienen noción de que a lo mejor con un, una sola música a un, a un volumen, ¿no es agradable? Así sea banda, ¿puede ser agradable? ¿Por qué chingas? Si el de al lado ya puso música, tú pones música igual de fuerte y el de al lado pone otro tipo de música igual de fuerte, y todavía un güey va a amenizar según el desayuno sí. con los tambores. Dios mío, en realidad era una cacofonía todo eso, y ahí también me di cuenta que... Que no sé si, si mis pastillas ya no estaban eh, causando efecto o estaba más, porque pues sí, me, me enojé. Digo, no, no reclamé a nadie, pero dentro de mí no. estaba fúrico. Pero estabas, en cierta forma, si estabas así, estabas muy tranquilo, porque sin tu medicamento, uff, sí. yo creo que hubiera sido sí. Uf, sí, sí, peor. Ya, en mi mente estaba imaginando las diferentes formas de asesinar a esas personas de los audios y de cómo torturarlos, estaba pensando todo eso eh, en mi mente, después de, de escuchar tanto ruidero, y de pensar, pues que no podemos ir a un lugar tranquilo a desayunar, tanto desmadre a, a, había, pero bueno, y me acordé de las ondas clandy que las habíamos mostrado aquí, en donde los experimentos de este Ernest Klandi, pues decía que eh, las, las ondas, el sonido creaban figuras y nosotros somos 70% agua. Entonces, los sonidos seguramente crean algo en nosotros, sí, dentro sí, de nosotros. Sí, sí. sí, es cierto. Si tienen la, la forma de crear figuras, el sonido, imagínense lo que puede hacer en nuestra en nuestro cuerpo, porque somos agua. Entonces, sí. me imagino muchas cosas, ¿no? Yo sí, creo que... La música tiene el poder de calmar, de supuestamente de curar la ¿no? música, sí, eh, sí eh, pero yo creo que también de enfermar, estresar, o sea, todo eso pues son ondas, entonces, claro, dentro de nuestro organismo, en ese momento era un, un estrés, un caos, o sea, todos esos sonidos generaban un, un estrés, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, la música tiene como ese, esas ondas, ese poder. Tiene ese poder. Mm -hmm. fíjese que ahorita me recordé también el pasaje bíblico en donde... Eh, no me acuerdo qué pueblo era que iba a, a ayudado por Dios en una guerra y las murallas de Jericó, recuerdan ese, ese texto bíblico eh, sí. que eran impenetrables. Jericó estaba rodeado por una este, fortaleza, por unas paredes inmensas que, que ningún enemigo podía cruzar. Entonces, Dios le ayuda a este pueblo, no sé si sean los hebreos, que deben de ser los hebreos, ¿no? y que los pone a marchar durante siete días con, eh, con el sonido de los cuernos estos tocando los cuernos sí y también llevaba creo que el arca de la alianza entonces los pone a marchar durante siete días tocando los cuernos y, a lo último... y, y, y terminan derribando las, las murallas y a sin lo tocarlas creo que hacen un sonido no a lo último hacen un ruido y es con eso sí, que con, tumban... con los cuernos sí y, o sea, y, y tumbaron las paredes con el sonido. Entonces, yo creo que el sonido es ser, como lo dijo Gabriel sí. ahorita, con lo de los mantras o estos, ¿sí? ¿Mantras? Sí. Debe de, de causarnos el sonido, es uno de los misterios maravillosos que todavía nos falta por descubrir. Sí, sí, sí, se rompen cristales. ¿Te imaginas? Yo creo que por eso este Bad Bunny es tan famoso. Porque su música debe de tener algo que yo creo provoca, que ¿no? no es, no es, no es, es, es el ritmo. Que es es, el ritmo. Es, sí, es el ritmo. Porque su, su voz no es nada melodiosa, pero el, el, es el ritmo el que No es el, melodiosa, el, pero ya, ya, ya, ya. Entonces, como que como El, que el ritmo, el ritmo. Yo no, creo que el ritmo yo es Yo creo el que el sonido hace como, no ritmo, el ritmo es como voz. la música. Y su voz tiene un, un <ríe> sonido particular. <ríe> <ríe> <ríe> Yo creo que algo de ahí. A mí me entra el baile de eso, dice Jean Camelon. Yo creo que por eso es tan famoso, ¿no? Eso sí. no es música, dice Danubio García. Hay un, hay, dicen que la, la música eh, clásica eh, calma a los bebés. Entonces, la música clásica dicen que, que, que tiene algo que hace que los bebés se calmen cuando lloran. Entonces, sí, yo sí la creo que la música clásica. tiene eso. Uh -huh. Le ponen música clásica a los bebés y, y, y los calman. Dice, yo creo que el sonido es como el idioma, no es la misma expresión para todos. Por lo tanto, es muy absurdo el experimento del señor. No entendí. Dice Richie Artega. ¿Cuál experimento del señor? Eh, hay unos videos en YouTube donde dicen que tú escuchándolos eh, eh, modificas tu cerebro para atraer más el dinero. Ah, sí. sí. Algunos sonidos... ¿Te modifica el cerebro para traer más dinero? Sí. Yo escuché uno ah, donde es la voz de un hombre y te dice cosas. Y es la voz de un hombre donde te dice que tú puedes conseguir el dinero, no sé qué, todo. pero, pero lo, eso es como un mensaje pero, que te programa. No, ¿no? pero te te pone, te pone, eh, te pone eh, música de fondo. Y la voz de él es rítmica con la, o sea, con la, pero la voz de, de, de él tiene una sí un tono. Eh, eh, eso eh, eh, dicen que, o sea, y lo que dice es repetitivo, repetitivo, repetitivo. Sí, Entonces, sí lo he escuchado, mira, ahora te lo voy a poner. Eso te hace supuestamente que tenga, que abras tu mente y que entre en esas ondas y que consigas dinero y que te sana. Otros dicen que te sanas y bueno. Mira, te lo voy a poner, si sí lo he escuchado. Ya qué vas a poner? pues eso que, la voz de un hombre en armonía con un ritmo lo he escuchado Dios mío ahorita la gente para qué dinero oh, qué horror qué pasa qué pasa ¿Qué no está reproduciendo ¿En internet? <risa> ¿Es, es ese, ¿no? Es la voz del hombre. Sí. Dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero, dinero. dinero. Ay, no. Ahí está. dice Gerardo Guzmán lo que tumbó las murallas fue la fe de los judíos en obedecer a Dios al obedecer a Dios supongo pues pues algunos dicen que fue el sonido no, en la biblia no dice eso ¿Qué? lo que dice él o sea, supuestamente fueron las, el sonido de las trompetas uh -huh. pues bueno gente eh, es hora de que vayamos a descansar, tengo que dormirme temprano para que no tenga estas, estos problemas, es la una, todavía me queda unos 40 minutitos, puedo estar despierto y ya a dormir, uh -huh. y, y bueno, entonces, pues nos vemos el día de mañana, vamos a poner la cumbia de Oxlack para sí. terminar esta transmisión. Yo quería mandarles un saludo a los de Facebook Que me estaban saludando pues A, a Patti eh, A Betty A Alice. ¿A quién más? A, a ¿Quién más estaba por ahí? Eh, no me acuerdo quién más estaba por ahí En Facebook que pasan tan rápido. Estaba esta muchacha. Ah, que... Gian, Gian. Saluditos, Gian. Estaba Rebeca. Rebeca, estaba Rebeca. Rebeca también. Mm... Malo no estaba en Facebook. No. Cierto, eh, de Facebook que estaban ahí escribiendo. Eduardo Leira en YouTube, Alexis Cortés. Saludos, Paulita. A Paola que nos mandó super chats, Gracias, Paola. Hace ratito no te agradecí, gracias por los superchats, Paola. Te mandamos un abrazo a Jano, Alejandro Castro, eh, a Elena también, Elena que estuvo preguntando si vamos a hacer transmisión, que la comunidad en el grupo... lo robé, Se había preocupado en el grupo y bueno, este, qué bueno que estamos de regreso, me, me hicieron sentir bien. Gracias chicos. Mañana esperemos eh, hacer una transmisión con un tema para empezar esta nueva temporada de relatos oscuros. Bye, Ellen. De esto, a le mandamos un Bye, abrazo. Bye, Man. Bye, boss. Esperemos que en, este, en esta segunda temporada de relatos oscuros regresen algunos maestros que de pronto estén aquí este, brindándonos su sabiduría y conocimiento. Gracias. Bye, Danubio. Gracias. Gracias, Bella. A Malcolm 612, gracias. Bye, John. Mm. Bye, Emea. Gracias. Bye, Doris. Bye, Taisi. Bye, Taisi, un abrazo.